Gracias por ser parte de la Legión Autónoma. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Voy a emitir la transmisión también para la gente de TikTok. Y bueno, darle la bienvenida a la gente de YouTube, de Twitch, de Facebook, de Twitter, de Instagram. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es... Relatos oscuros Relatos oscuros Me voy a acercar un poquito al micrófono Porque hoy eh, Quiero hacerla más de locutor Buenas noches a paucar A Ghost in the Wall, A Dark Angel A Segarrudo Lira, Verónica, Alejandra ¿Cómo estás? A Facu Cart, un abrazo a Facu A Dross también le mandamos un saludo a Dross Región 4 a Ana González, buenas noches ¿Cómo estás Ana? Tengo una tu foto se parece mucho a cómo estoy el día de hoy. Somos igualitos, somos como gemelos, Ana González. Aries Calavera Men también. Daniel Max, mi hermanazo, te mando un abrazo hasta Veracruz. Gracias por estar en esta transmisión. Buenas noches a todos. Y cada uno de ustedes voy a limpiar esta cámara antes de que iniciemos esta, esta plática, esta charla. Debo de tener por aquí un algo para, para limpiar la cámara pero no aparece, vamos a tratar de limpiar esta cámara ¿Cómo estás Frank? Saludos, buenas noches eh, Cielo, por ahí debe de haber un liquidito acá para limpiar los, los lentes, si me lo prestas por favor, a ver si lo encuentras ¿Cómo estás Luna? Arturo, bienvenido, Dar Angel, Luis Vergara Mr. Blue, Calavera, hola bellas señoritas y caballeros, ah, gracias, gracias, vamos a hacer esto, eso, y después vamos a limpiar aquí, toda la gente que me está viendo en TikTok también le mando un abrazote, espero que se encuentren muy bien y parece que funcionó, funcionó, Tengo una mala noticia que darles Una mala noticia Dejen que se vaya el tren primero eh, Guadalupe Policarpo, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos, ¿cómo estás? Electrónico Roberto, ¿cómo estás? Electrónico, saludos, buenas noches A Carlos Smile también que dice Saludos, ¿cómo estás, mi hermano? La noticia mala es que Tengo que confesarles Que ni modo, me gusta el Grupo Firme entonces, no quería salir del closet, no quería decirlo. Eh, de hecho, hice algunos chistes eh, clasistas para que no se dieran cuenta de que pues, yo era seguidor de Grupo Firme, pero no puedo callar más. Escucho Grupo Firme de día, escucho Grupo Firme de tarde, escucho, escucho Firme de noche. Eh, eh, el Grupo Firme es mi pasión. Entonces quería, pues, eh, salir del closet y decírselo a todos ustedes aquí en esta transmisión. Ustedes son las personas en las que pienso todo el día y en las que trato de, de hacer un contenido bueno para ustedes, que se entretengan, pero fue mucho estar ocultando lo que verdaderamente a mí me gusta y hoy decidí salir y dar la cara, me gusta Grupo Firme, eh, y pues eh, lo escucho a escondidas cuando me baño lo escucho un grupo firme y cuando salgo de, del baño pongo hip hop y música así como metal ¿saben? con mis amigos siempre que llegan a casa eh, les hablo sobre las últimas tendencias del rock alternativo y del rock este, heavy metal y ese tipo de rock pero la verdad, eh, tengo los audífonos puestos y estoy escuchando muy levemente Grupo Firme. Entonces hoy, pues aquí está lo que demostraría que estoy diciendo la verdad. Si alguien aquí se ofende porque me gusta, me gusta Grupo Firme, los entiendo, los entiendo. Eh, estamos en una lucha, los que somos, los que estamos dentro del closet eh, y salimos, estamos en una lucha para ser aceptados y bueno, desde el día de hoy también quiero representar a todas aquellas personas que les gusta el, este tipo de música y que no se atreven a decirlo ante sus amistades así que del día, desde el día de hoy voy a usar este sombrero eh, como símbolo de mi apertura a mis gustos ok ok eh, yo estuve en el, en el evento este concierto de Grupo Firme en Ciudad de México, me fui muy tempranito, fui de los eh, primeros en llegar, fue como desde las 8 de la mañana ya estaba ahí, y de hecho ni así pude eh, tener un lugar en la explanada central, me tocó sobre la calle esta de, de, de Madero, casi llegando a la Torre Latino, hasta ahí me, me tocó el, el lugar, pero bueno afortunadamente pusieron pantallas gigantes y estuvimos ahí muy contentos viendo el concierto del grupo Firme eh, no se los había confesado pensaban ustedes que, pues que era más rockero pero no no no a mí me gusta lo agropecuario eh, me gusta ahí los caballos la caca de vaca los sombreros andar bien gediondo, este entre el campo eso me gusta a mí eso es lo que realmente soy y bueno, espero que espero que les caiga bien porque hay muchos, entonces no me siento tan mal porque hay muchos. Hay muchos y de hecho me gustan los Pal, sí, me gustan los Pal. Que sea buena apertura, exacto, Malo Bad Bunny, sí. De hecho, lo primero que ponía al, al amanecer era Bad Bunny, es decir, Alexa pon Bad Bunny y me sé todas las canciones Bad Bunny y todo eso, pero en realidad eh, las noches cuando me cuando estoy solo Pongo videos de, de banda y narcocorridos y grupo firme, son mi pasión, es mi pasión. ¿Cómo estás, Dani Mora? ¿Cómo estás? Bienvenida Dani, fierro pariente, de fierro pariente, fierro pariente. Dani Mora, ¿cómo estás? Saludos. O sea, que le tienes que decir primo a todos, exactamente. Desde el día de hoy todos somos primos. Arre, arre pariente. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? Primo. Sí, primo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pues, primo, Maru? Ghost in the Wall, Yami Flores. Pues, gente, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Son las 10.53 de la noche. Este es un programa de relatos oscuros. Me gustaría que hoy me llamaran y me contaran sus experiencias sobrenaturales, las leyendas. Eh, yo, la verdad, eh, quiero compartir esta noche con ustedes... Eh, lo que va a ser mi, mi travesía, un viaje que vamos a realizar hasta Mérida porque el día sábado 22 ya estaremos en, si, si Dios lo permite y todo está bien, el día 22 estaremos ya en Mérida en el evento de Tsunami, Terror y Magia, estaré dando una conferencia, firmando los libros, conviviendo con ustedes, tomándonos las fotos, Quiero conocer a mucha gente, ya he ido a Mérida, pero los que ya me vieron en la visita al Museo de lo Paranormal o en el evento de Mérida de hace como cinco años, espero vuelvan a ir a este evento y más gente, más eh, personas que se han unido a esto que es eh, la legión Oxlack, que les gusta el tema del misterio, que quieren ser investigadores paranormales, que les gusta el terror, que les gusta comprar cosas coleccionables, todo eso pues entonces nos tenemos que ver sábado 22 y domingo 23. Pero me voy a ir por carretera. Y entonces es aquí donde quiero eh, que ustedes me ayuden. Quiero que me acompañen ustedes en mis redes sociales, obviamente que estaré subiendo contenido conforme vaya avanzando, pero quiero que me vayan, a, si hay alguien de Veracruz, si hay alguien de Puebla, si hay alguien de Tabasco, si hay alguien de Campeche, si hay alguien de Mérida o de Yucatán, quiero que me cuenten, las historias que hay ahí, para que en mi paso pueda investigarlas, pueda documentarlas, yo también les voy a decir qué es lo que voy a, a investigar, yo ya tengo una, pues una ruta y también lo que voy a realizar, pero me encantaría que me dijeran, sabes qué, en Veracruz puedes comer esto, eh, te puedes encontrar con esto, hay una estatua muy padre donde te puedes tomar una foto, hay un mirador, hay una zona arqueológica, cuentan la leyenda de algo, sucedió un hecho aterrador, hay una casa donde mataron a todos, Este, ahí dicen que se esconde un tesoro, eh, en las noches ahí eh, sale el chaneque, etcétera. Todo lo que ustedes sepan de historias, de cosas oscuras, de cosas interesantes, museos, galerías piedras por ahí mal puestas que son extrañas, todo lo que a ustedes se les ocurra, me pueden llamar y comentármelo para ver si lo podemos documentar y compartirlo con todos ustedes en el canal de, de YouTube. Les voy a mostrar ahorita la ruta que voy a ir siguiendo, también para que la gente que sea de aquellos lugares, si quiere que nos veamos en el camino, igual nos podemos ver en el camino. Aquí dice alguien, Esbeck, dice... En Veracruz te puedes tapar con Ruth, ¿Qué dice? En Veracruz te puedes topar con Ruti San. En Veracruz te puedes tapar topar con Ruth y San. No sé quién es Rutisan. Eh, Alexa, ¿quién es Ruth Rutisan <risa> Alexa, eh, cancela, te pido un favor, Sote? puedes traer a Alexa aquí más cerca de mí. Acércate más a mí y dame un beso de amor Ya que salí del clóset Ya salí del closet de, de que me gusta lo agropecuario Ya puedo cantar libremente Acércate más a mí Y buenas noches, buenas noches Estamos en Relatos Óscuros Estamos acercando aquí a Alexa Aquí ponla, aquí está bien Alexa, sube uno, por favor. Muy bien, Alexa. ¿Quién es Ruti? ¿Qué te dije hace rato? Bueno, vamos a buscar aquí quién dice. Eh, es que puedes hacer un video. Um, en Veracruz te puedes tomar con Ruti Alexa, ¿quién es Ruti San? San? es un youtuber con mil de suscriptores. Desde la creación del canal el 5 de julio de 2013 ha recibido un total de 24.317.567 vistas en 79 videos. Eh, Alexa, ¿de qué tipo de videos hace Ruti San? Traducido de Wikipedia.org. Crea videos cortos, de varios segundos a seis minutos. No entendí. ¿Tú entendiste? No. No pusiste atención. <risa> Aquí estoy. Bueno, atención. que me puedo encontrar con Rutizán. No sé qué haga Rutizán, pero bueno, eh, quiero platicar con ustedes. Eh, aquí no le rompas el corazón a Andrea. ¿Por qué? ¿Por qué romperle el corazón? Porque dijiste que a salir del closet? Ah, pero del closet agropecuario, Ay, tranquilos. El closet agropecuario. Es que este Andrea no sabe qué es lo agropecuario. Sí, sí, sí. ¿Qué es? caballos, los... la, la caca de vaca, este, el, el chivarrigal, la cerveza ultra, sí. este, andar de botas y a caballo, sí, es este, a caballo. subiendo plebitas, este, me gusta que el cerro que, que hay del monte, el me gusta andar por la sierra, me crié entre los ves. Te digo que sí soy, pero tú no lo querías ver. Pensabas que me gustaba el reggaetón, pero no. Los engañé, muchachos. Los sí. engañé toda mi vida. A mí me gusta lo agropecuario. Saquen, eh, eh, dice, en Veracruz está Eder Hernández, otro faquero. En, Enrique Díaz Fajardo dice que en Veracruz está Eder Hernández. Alexa, ¿quién es Eder Hernández? Traducido de healthcare4ppl.com Eder F. Hernández es un especialista asistente médico en Brownsville, Texas. Oh, es un asistente médico en Brownsville, Texas. Pues bueno, éder eh, Hernández, un asistente médico en Brownsville, Texas. Muy bien, muy bien. Me gusta la tecate light. -like, sí, la tecate light -like me gusta también. Puro viejo, afierrado. Fierro pariente viejón. Viejón todo lo que estás diciendo me gusta pasear a las plebitas oiga <risa> qué opinas de la revista de Economist o sea ya dije que me gusta lo agropecuario lo agropecuario me puedes preguntar este este cuántos cartones de cerveza puedo tomar me puedes preguntar sobre sobre sobre cómo dirán la el, cómo dirán la fiesta la gente que le gusta lo agropecuario, ¿cómo dirán la fiesta? La no, la pachanga no. ¿Cómo dirán la fiesta? No sé. Enrique Díaz Fajardo dice, Eder es otro explorador de Urbex. Alexa, ¿quién es Eder Hernández? Traducido de healthcare 4ppl.com Que no, Alexa cancela. Este, la verdad también es que me he cortado el cabello. No quiero que me vean la pelona. Eh, sé que quisieran vérmelo, pero no. Lo estoy ocultando con este sombrero, porque nunca, nunca había mostrado la pelona así, y menos en vivo. Entonces, hoy me puse, pues, dije, o enseño la pelona, o salgo del closet. Y pues decidí mejor salir del closet. Puro sonora, Eder es más fake que mis cadenas, dice Iván Tigre. Bueno, si voy a, pues les voy a mostrar el mapa, vamos a ver el mapa de cómo voy a realizar este viaje. Ustedes me van a seguir paso a paso y me van diciendo si en algunos lugares de ustedes conocen alguna leyenda, alguna historia, ¿ok? Eh, Oxlack, no enseñes la pelona que te censura YouTube. Eh, por, eso no la, por eso no la muestro. Eh, te hubieras puesto una gorra reggaetonera. No, porque iban a de, me iban a, a decir, cámara, cámara, mi gente, ya se la saben. Cámara, mi gente. Elena, buenas noches. Secreto de la montaña de cielo Oxlack. Ponte una peluca, dice Elena. Ahorita me pongo una peluca. ¿Qué opinas del libro de historias de terror de Luisito Comunica? Circo es Spectra, Mira qué, qué buen comentario, qué, qué buena pregunta. ¿Qué opinas del libro de historias de terror de Luisito Comunica? Luisito Comunica siempre se ha portado bien conmigo. Eh, siempre ha sido buena persona. Eh, su contenido también me ha gustado siempre. Eh, sí vi que iba a sacar en este octubre un libro, el libro de historias de terror. Ah, no sé qué pensar. Es decir, pasa que... No todos los libros de youtubers los escriben los youtubers, por si ustedes no sabían, eh, gran parte de los libros de youtubers se los escriben, eh, lo que venden es eh, la figura, la persona, entonces es como tú eres muy famoso, te vamos a hacer un libro sobre esto, con tu nombre, tu por la portada tú y lo publicitas tú, entonces es como mercadotecnia, ¿sale? No sé si Luisito Comunica haya escrito ese libro de historias de terror. Eh, como lo mismo sucedió con su, con su eh, podcast en Spotify. Tiene un podcast en Spotify donde también le, le, le pusieron el contenido, el material, para que él pusiera la imagen y, y la voz. Entonces, no sé si este libro haya sido escrito por Luisito Comunica estaría muy padre si fuera así porque Luisito ha viajado por todo el mundo y si yo fuera él, eh, hubiera estado de preguntón de historias paranormales en todos los lugares a los que fuera, pero bueno, él Luisito hace otro tipo de contenido, pero estaría muy bien que hubiera escrito, por ejemplo, esas historias que se ha encontrado en todo el mundo, pero me parece que no, me parece que es un libro que eh, solamente es historias de terror y aprovechando el mes de octubre y noviembre, pues lo lanzan para, pues para tener ventas, para tener un producto. Y no sé, tampoco pienso que sea muy bueno, sea muy malo, la verdad no sé cómo estaría. Si me preguntaran si lo compraría, me parece que no, no por eh, pensar que es malo, no por pensar que, que Luisito no lo escribió, sino porque como son historias de terror, pues me gusta el terror, pero yo estoy como involucrado en la investigación de los fenómenos paranormales y de las cosas extrañas, entonces como que prefiero leer ensayos a leer cuentos o historias o novelas entonces me prefiero más ensayos, o sea que el Spotify ya da buenos temas, pero ya, de, ya dejó abandonado su podcast, o al menos tiene tiempo que no sube nada, Shannabis 80, Scannabis 88 te, te lo vuelvo a explicar y repetir el podcast de luisito comunica es un producto spotify eh, crea el producto y luisito comunica pone la imagen y la voz y es por eso que no sube más contenido porque es solamente un un producto tuvo tantos capítulos y se acabó ese producto lo mismo me pasó a mí eh, spotify es, me lanzó también un podcast donde yo no pude meter las manos, donde yo no pude poner mis temas, donde solamente era dirigido para que hablara, para que interpretara y pusiera mi imagen y demás. Por eso hay gente todavía que me dice, ¿por qué ya no sube ese podcast en Spotify? ¿Por qué ya no siguió la, la serie? Porque era un producto que Spotify nos pagó para que tuviéramos ese producto. Pero... Si por mí fuera, yo, y de hecho, después de que termine octubre y noviembre, comenzaré a trabajar en mi propio podcast, en un podcast creado por mí y con eh, mis gustos y, y lo que a ustedes seguro les gustará. De verdad que un podcast eh, lo voy a armar y ojalá eh, tenga mucho éxito. Muy bien. ¿Qué opinas del escritor Chuck Palawik? Mira, acá en en la sierra, me gusta andar por la sierra, que entre los matorrales, Este, pues aquí eh, aprendimos a hacer las cuentas, nomás contando costales, que chulas se ven mis vacas, en, no sé cómo va la canción ya, pero así, aquí en la sierra, no, no andamos con libro de Choc Palaniuk. o sea, no sé quién sea ese, Ángelo Contreras dice, me dejó mi novia, Ox, pues porque no eres, pues porque no eres este agropecuario. A los agropecuarios no nos dejan. Los agropecuarios las amarramos, las amarramos en la casa. Son mujeres de casa, somos machistas, machos. Entonces, por no ser agropecuario, seguramente eras por ahí reggaetonero y pues se fue a perrear con alguien más. Si eres agropecuario, mira, el cincho aquí, amarrada. Por eso Andrea no está aquí, porque le queda lejos la cama. Está amarrada la pata de la cama. ¿Verdad, Andrea? Estoy viendo los caballos. Estás viendo está los caballos. Hay una serpiente en mi, en mi bota. Güey, eh, soy tu fan de tu contenido. Gracias, jefe fed ser. Un abrazote. Gracias, mi hermano. ¿Cómo estás? Bueno. El, el número en pantalla, va a estar en pantalla por si quieren llamarme y contarme una historia paranormal, una leyenda, algo que deba de comer, que no eh, debo dejar pasar, alguna estatua, monumento, museo, zona arqueológica, eh, lugar de entretenimiento, un caso, alguna persona que sea curandera, algún, algún etcétera. Todo lo que se les ocurra que sea interesante, extraño, oculto, sobrenatural, pueden llamarme. Eh, o mandarme un, una nota de voz en el WhatsApp, y yo la reproduzco y la escuchamos, ¿ok? Ánimo, compa. Ah, miren, aquí tenemos a un muchacho, vamos a escucharlo. Sí, buenas noches. Estás en Encuentros Nocturnos, aquí en Relatos Oscuros. ¿Quién habla? ¡Hola, <risa> mi ¡No! ¡No! <risa> Ya, ya saliste, ya saliste bien agropecuario. <risa> no. No, no. No, no, no, no, te debes de burlar de mis preferencias. Te debes de respetar. Ay, no, vaya, eso que todavía no te he hecho, no sé una, una, no sé un palomazo con una rola con unas canciones de los Tigres del Norte o de ah, esas están o buenas. O de, o de rock. O de bronco, bronco o claro, sí, bronco. Este... No, no te oro. Chico, no, no, de no. Tú me cambiaste por oro. Ay, ya, ya me acordé de este. Ay, no, ya de plano, ya. Si te dan carrilla y no, pero ya de plano que se quieres el cherry de chocolate. Me aguantó tantos insultos y le dio tantos guatazos. Ok. Pero mira, bien ¿No? que te la sabes tú también. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame rápido, porque la gente está esperando historias de terror. Luego te burlas de mí. Acabo que, acabo que no te preocupes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, nos hace los mandados. Así que Voy a intentar aprovechar lo mejor que pueda mis, mis diez minutos. Ándale, este. ándale, pariente, cuéntame algo. Este, la otra vez, este, bueno, por prejuicios malintencionados de, de, de caricaturas o así sea, es, cómicas, o pues, según que dice obviamente que los Boy Scouts tienen mala fama, mala fama, aunque dice que les inculcan buenas costumbres, morales, etcétera, etcétera, aunque eh, no sé, me, no sé por qué, esto originalmente lo tenía reservado para otras celebridades, pero ah, obviamente, tú ah, sí tienes, de camarota, pa, por más recursos que este... Eh, sí me interesa recorrer una ruta contigo, pero no cualquier ruta, que sea la, en auto a pie, la ruta de la carretera La Rumorosa en Baja California, que en la madrugada, ¿qué te parece? ¿Qué pasa en la eh, carretera de La Rumorosa? Cuéntanos, ¿qué son los fenómenos extraños que suceden ahí? Ah, Pues, de, de, obviamente se de diferentes cosas que se aparecen, extraterrestres o fantasmas de los muertos, de los que desgraciadamente, obviamente, se les ha volcado todo el auto de la carretera, se cayó, obviamente, de la montaña y han muerto. Este que demonios han aparecido, sí, todo este hadas, este no, no o sé, sea, múltiples cosas, este que hace aparte. Descende de, misteriosamente en la madrugada. ¿Por qué eh, en ese sitio en específico suceden hechos paranormales? ¿Qué es lo que atrae a todas entidades? Bueno, pues siendo obvio como literalmente esto ya no es, va en el tema de la Panamá, sino en, obviamente lo, entre desgraciadamente lo cotidiano, la rumorosa es la carretera más peligrosa de México y desgraciadamente se ha ganado el lugar, ese, ese dicho apurso Tiene muchas curvas, la, la, el camino, y obviamente si no te fijas, vienes donde sí te podías salir de la carretera con todo el auto, caerte del barranco y morir. Sí. Por, por múltiples muertos que han habido ahí, es por eso que atrae tanta... Eh, muchas gracias. Sí, sí, han sucedido muchas desgracias la rumorosa. Incluso hay un cementerio de automóviles, ¿no? De los que se han caído al barranco y se quedan allá abajo toda una cantidad de vehículos que están ahí hechos chatarra. Ah, sí, obviamente el gobierno no va, no va a malgastar ni un centavo para sacar los autos, hay que se queden. Obviamente a la gente que está lesionada o los que ya murieron, obviamente si hacen esfuerzos para sacarlos de ahí, los autos hay que se queden. Sí, exacto, exacto. Pues sí, claro, mira, voy a ir a Tecate, el, el 9, 10, 11, 12, 13, estaré allá, Tecate, Tijuana, esos lados, esos rumbos, así que, pues podríamos... En noviembre. Podríamos, podríamos. Sí, excelente, ya no vas a por fin hacerle la competencia al cubo. <risa> ¿La competencia de qué? Uh, pues bueno, que según este, este, es que me refiero a lo de la ruta que... Reco regla rumorosa por la madrugada pero en una transmisión en vivo ah no, no, no hacemos aquí competencia con nadie bueno, bueno, según este, obviamente, pues este como se dice, pues este justo se rompen géneros, este pues, bueno, te hace que usualmente tus transmisiones en vivo en la noche no es para hacer exploraciones urbanas, sino para uh, dar, que la gente cuente relatos Vamos a hacer ahora en el recorrido que les voy a mostrar ahorita, les voy a ir diciendo qué voy a estar, en dónde voy a estar, y a lo mejor podemos hacer algunas transmisiones nocturnas, eh, quizá en panteones, quizá en lugares abandonados, no sé, ahorita aquí la gente me va a ir diciendo qué hay en cada lugar, así que pensamos que tú nos ibas a, a comenzar a platicar, pero nos dices de la rumorosa, todavía no toca. Ahora vamos rumbo a Veracruz, a Tabasco, Campeche y Mérida, bueno, Yucatán. Bueno, por obvios motivos, obviamente no conozco por allá, pero bueno, este, este ay, no más ahí, creo que por ahora no tengo mucho más que contar, con la excepción de que con mucho gusto acepto tu reto de recorrer la ruta de la carretera de la rumorosa, y pues, a ver, ay, este, ay, no, ay, no, ajá, le dejamos, ya se me está olvidando, este, espero que no, este, no se te además este no olvides escuchar unas de Valentina Elizalde ya nomás para que, que no te no estén dando carrilla eso la de sí. un lobo ¿cómo se llama ese? El un lobo, domesticado, un lobo eh. domesticado sí sí sí esa me gusta y no. la de vete ya si no encuentras motivos esa también que Dross está, está mirando la transmisión, saludos este, pero también que ah, por favor podrían averiguar si existe, si no en México, en Sudamérica, alguien que le quiera, una página de internet que le quiera hacer la competencia a Facebook y a Twitter, obviamente detesto la, la censura y la, obviamente poco a poco falta de expresión que hay, poco a poco ya se está volviendo realidad la profecía que hizo Julián Cabaleo que eventualmente que Dross va a tener que hacer solo contenido para toda la familia a ver, ¿por qué? ¿qué pasó con Dross? ¿Qué, ¿qué le pasó a Dross? no, no, nada, este, tengo entendido que quería subir otros videos de terror y YouTube no lo deja ok, ok bueno, ya mi hermano, se acaba de terminar tu tiempo, Gobernación está haciendo una llamada y dice que tu tiempo ha terminado, pero me da mucho gusto saludarte ah. Sí, los, obviamente espero que el, el 8 a 13 va a ser de noviembre o de diciembre. Noviembre, 8, 9, ah, 10, ay, 11 sí, de noviembre. No faltan, no World UFO Mata Fest. También. World UFO Fest. El agua bendita y las estampas del padre Pío listas para entonces, ¿ok? Ok, muchas gracias mi hermano, te mandamos un abrazote. Abrazote a ti, Paté, eh, mi estima, ya mi rey es este y más entre tú y yo, este, ¿crees que es buena idea, Marce Post, eh, resumir a todos entre primos y primas? Porque ya sabes lo que dicen de los regios, cómo les encanta echarse a las primas. Yo, yo no conozco ese tema, amigo. A mí háblame de fenómenos ¿Tienes? paranormales, no de primas. Ahí le dejamos, Dale, tiene razón. Bueno, Hasta luego, nos vemos en, en la Rumorosa. Nos vemos Bye. en la Rumorosa. Un abrazo y tenemos un super chat el primero de esta noche. Eh, mil gracias a ZKR, hermanazo, gracias por apoyar esta transmisión. Dice, ah, caray, pensé que ah, se ve, me había equivocado de canal. ¡Fierro, pariente, fierro! Acabamos de salir del closet. Ya aquí me declaré eh, este, agropecuario. Así te, a ZKR, un abrazote hasta Estados Unidos, mi hermano. Y gracias a Pau también, que dice: Yo soy gobernación. PAO CARP es gobernación. Así que cuando ella diga corta, le voy a cortar, ¿ok? El día de hoy PAO CARP es gobernación. Si alguien se excede en el tiempo y PAO CARP ya no le gusta, lo voy a cortar. Perfecto. Vamos a dar inicio con esto que está en el mapa. Eh, aquí estamos. Vamos a ver el, la ruta. La ruta paranormal que vamos a tomar el día de hoy. Porque me voy a terminar esta transmisión, ya me voy, ¿eh? Terminando esta transmisión, me voy, me voy, vamos a ver, estamos en Ciudad de México y vamos, el, la primera parada, la primera parada es en las mañanas, comúnmente, eso sucede casi siempre, entonces, eh, lo vamos a hacer en Orizaba, Orizaba, Veracruz, vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a tardar en Orizaba, Veracruz, de Ciudad de México, Orizaba, Veracruz, dice el mapita que nos vamos a tardar, ¿Qué? Okay. No calcular? ¿Por qué demonios no? A ver. ¿Por qué no calcula? ¿Tres horas? Ahí está ya. Ahí está el Mapita. Ciudad de México. Carretera Sinuosa. Hasta Orizaba, Veracruz, pasando por Puebla. En Orizama, en Orizaba, tres horas con treinta y nueve minutos. Tres tres horas con 40 minutos y si hay, hay que bajar al baño pues yo creo que casi las tres horas tres horas con 50 casi las cuatro horas hasta orizaba veracruz en orizaba alguien alguien es de veracruz alguien sabe qué visitar en orizaba coménteme ahí en el, en el chat coméntenme por whatsapp o llámenme y cuéntenme qué puedo encontrar en orizaba de fenómenos paranormales, de comida extraña, de algo exótico, de historias aterradoras, de casos ufológicos, fantasmales, panteones, todo lo que se les ocurra, leyendas que hay en Orizaba. Dice Moisés, yo soy, yo soy de Orizaba. Pues cuéntame mi hermano, ¿qué tengo que pasar a ver en Orizaba? Dice Aarón Persson, hay, hay tormenta eléctrica en Ciudad de México. Sería bueno contar historias paranormales. Eh, Moisés MG, la rata marrón, pero no vivo ahí. Vamos a ver si alguien nos puede mandar un mensaje. Eh, a ver, aquí creo que hay alguien. Eh, todavía veces todo ¿no? Vamos a ver este. ¿No? ¿Vamos a ver este? Ok, no. En el, en el chat todavía no hay. ¿Te vas a caballo, Oxlack? Eh, según yo, en Orizaba hay un pico. Bueno, aquí a Elena que le gustan esos temas, dice que en Orizaba hay un pico. Y eh, sí, de hecho el pico de Orizaba es, eh, es la parte más alta de todo México. Ese es el lugar más alto de todo México, el pico de Orizaba. Y bueno, pues, obviamente le gustaba a Elena, sabe de lo que está hablando. En el pico de Orizaba, en Veracruz encuentras... Eh, ¿qué dice aquí? en Veracruz encuentras a Grupo Clímax en Veracruz encuentras a Grupo Clímax de la mesa que más aplauda oh, esa mesa mesa, mesa que más aplauda mesa que más aplauda ok, ok no no lo tenía pensado pero suena una buena opción para entrevistarlos, ¿no? mesa que más aplauda, sí mesa que más aplauda, no dice aquí alguien más como atracción el teleférico en Orizaba, Veracruz, hay un teleférico también. Está interesante, pero busco algo. Eh, ¿Puedo hacer un blog como de viaje o puede ser un blog paranormal? Ustedes díganme. Vamos a ver quién más tiene aquí un, una idea de qué hay en Orizaba, Veracruz. Eh... ¿El pico de quién? Pues allí. Ah, ahí también está Cricri. Hay un parque en Orizaba eh, dedicado al grillito cantor, a Cricri, para la gente que no, no es de México, pero quizás sí escuchó las canciones, eso de la muñeca fea, eso de eh, el ratón viejo, el ropero de la abuelita, la patita, caminito de la escuela, esas canciones son de Cricri, eh, Gabilondo Soler, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál, cuál era su nombre? Gabilondo Soler no, eh, tiene un, un parque ahí en. Alexa, ¿cómo se llama Cricri? José Francisco Gabilondo Soler, también conocido ah, sí. por su nombre artístico Cricri, fue un cantautor mexicano de música infantil. Vamos Alexa, a suficiente, gracias. Ahí está José. Nombre, gracias a ti. Mira, Alexa, eh, si empiezas eh, extraña. Me va a dar miedo, ¿eh? ¿Iras a Catemaco? Sí, ahorita vemos ese camino. Estamos llegando a Orizaba. En Orizaba está un parque de Cricri. -cri. Están los muñequitos estos de las canciones. Es muy bonito. Es un lugar para que podamos eh, turísticamente visitar. Aquí estamos en Orizaba. Vamos a hacer más grande este. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Saben qué cosa también interesante yo analizaba? Que hay un zoológico en toda la ciudad sobre como un río que cruza la mitad de Orizaba, hay este, jaulas y entonces hay animales y es un zoológico al aire libre, un zoológico en la ciudad. Si tú recorres las calles a la orilla de este río, vas viendo las jaulas de esos animales. Está muy interesante, yo nunca había visto un zoológico en la ciudad, un zoológico al aire libre, abierto, eh, es también muy interesante, pero bueno, ya que no me dicen más, más, ya no me, no me dicen más de ahí de, de Orizaba, ahorita me dicen de otros lados, en Orizaba voy a ir a investigar, bueno, ya fui una vez, pero voy a regresar, en el panteón de Orizaba se encuentra la piedra del gigante, una piedra gigantesca, que tiene la, eh, eh, un petrograbado de un gigante y tiene también este, como imágenes prehispánicas. Esta piedra del gigante se encuentra en mitad del panteón, entonces está muy interesante, voy a ir a grabarla mejor. Hace años que fui, la grabé con diferente cámara, hoy oh, ya tenemos un poquito de mejor calidad, entonces estaría muy padre rehacer ese video y mostrarles la piedra del gigante que está en el panteón de Orizaba, y también eh, se encuentra la niña del ángel. La niña del ángel es una tumba de una niña, eh, donde está un ángel muy grande que está cubriendo a la niña que está recostada. Entonces al parecer esta niña eh, en las noches se levanta y juega en sus alrededores. La niña del ángel es una leyenda de Orizaba, y toda la gente sabe que esta niña pues habita en ese panteón. Todavía su alma, su espíritu está entre las tumbas. Así que en ese panteón voy a visitar la piedra del gigante y la niña del ángel. Hay muchas más historias y leyendas eh, en, en Orizaba. Eh, un lugar que me gusta mucho es que en Orizaba también está el museo de las leyendas de Veracruz o de Orizaba me parece ¿eh? y son muchas leyendas está muy padre muy bonito si ustedes no han ido a Orizaba pueden encontrar ese museo de las leyendas y ahí ahí narra la historia por ejemplo del bebé este del puente que es el hijo del diablo que se le aparece a las personas que eh, comienza a llorar por ahí por donde está un puente la gente va a buscar a este niño que llora lo encuentra lo alza en brazos y cuando va a dar algunos pasos para buscar eh, que alguien los ayude, pues bueno, el, el chiquillo empieza a reír, y cuando lo destapan, eh, ven que tiene cuernos, que tiene unos colmillos muy grandes, y que empieza a burlarse y a carcajearse, este, este demonio, este diablillo, este niño demoníaco, está también en las leyendas de Orizaba, y también... Eh, quiero pasar a una historia que escribí para mi nuevo libro de criptozoología en Orizaba, hay diferentes historias pero hay una criptozoológica, quizá una de las eh, menos conocidas que es sobre una eh, sobre un puerco, un puerco extraño, el fantasma de un puerco extraño que aparece por ahí, voy a ir a tomar fotografías al lugar, porque en las investigaciones que he estado realizando de criptozoología, me encontré que esta historia hablaba de una criatura que parecía un puerco, pero no lo era. Y no les puedo decir qué animal criptozoológico pudiera haber sido, pero pronto, pronto ya estará disponible este libro de criptozoología, en donde hablo sobre esta criatura. Increíble ese tema me encanta porque ese monstruo, esa criatura, está escrita eh, en dos libros, eh, 1800 y una de, de 1600, de 1600 y de 1800. Es decir, sí existió. Está increíble, es un monstruo este prehispánico. Así que voy a pasar ahí a Orizaba a hacer eso y después vamos a ver el mapa. Si alguien tiene otra cosa que me diga, otro lugar interesante en Orizaba, pues que me llame y me diga, me cuente una historia, a lo mejor paso y documento esto, si hay alguna persona a la que debería de entrevistar, ustedes cuéntenme, yo voy a hacer lo posible por eh, hacer estos documentales. Vamos a pasar de Orizaba. De Orizaba, pues eh, vamos a irnos hasta los Tuxtlas, San Andrés, Tuxtla. Y San Andrés Tuxtla, que está en Veracruz, eh, está aproximadamente ah, cabrón, 3 horas 34, lo mismo que me hice de Ciudad a México, a Orizaba, lo mismo de Orizaba a San Andrés Tuxtla, que lo estamos viendo aquí en pantalla, 3 horas 34 minutos, exactamente lo mismo que de México a Orizaba, ahora de Orizaba, San Andrés Tuxtla. ¿Qué voy a pasar? ¿Qué voy a hacer en San Andrés Tuxtla, Veracruz? A ver, dígame, alguien que sea de Veracruz, ¿qué hay? A ver si conocen sus estados, a ver si conocen México. ¿Qué hay en San Andrés Tuxtla de interesante, de importante? Daniel Max nos mandó 20 pesotes. Muchas gracias. Qué bueno que te gusta la transmisión, mi hermano. Si les gusta la transmisión, si les gustan estas historias, si los hago sentir eh, bien, eh, están en una transmisión amena, apóyeme con sus superchats, eh, les agradeceré mucho, Ariel Max dice, ¿qué tal bro? Lástima que va para el sur de Veracruz, voy para el sur de Veracruz, no puedo pasar al puerto, ni al, ni al norte, que yo hubiera querido, pero bueno, voy hacia el sur, ¿y qué hay en San Andrés Tuxtla? La Cueva del Diablo, dice, en San Andrés, dice, para Palafox Cal, ¿me puedes llamar y contarme esa historia, Palafox, sobre la Cueva del Diablo en San Andrés?, por favor, eh, dice yo, Jonathan Sánchez: están los túneles subterráneos de Orizaba. Mi hermano, cuéntenme esas historias, por favor. Cuéntenme esas historias porque yo las desconozco. ¿Y qué tal si me paso de largo y me arrepiento por no haber documentado una de esas buenas historias? Por favor, Oxlack, puedes hablar de la ente la greñuda de Tampico, Tamaulipas? ¿Del ente la greñuda? No me sé eso. Eh, ahí está el número de WhatsApp por si me quieren contar sobre la Cueva del Diablo o sobre los túneles de Orizaba, que yo desconozco. Aquí dice Shoner One, Snook, o oh, Conner One. En San Andrés Tuxla está el Cerro del Venado, la Cueva del Diablo y a 15 minutos Catemaco. Todavía no llegamos a Catemaco, todavía no llegamos a Catemaco, pero ¿qué hay el, el Cerro del Venado y la Cueva del Diablo? ¿Qué hay en esos lugares? Mauricio Rivera, acá en TikTok, dice el Palacio de Hierro, hay una construcción hecha de hierro que armaron como rompecabezas. Mire, Mauricio también nos da otro dato de Orizaba. En Orizaba exactamente se encuentra el Palacio de Hierro. Este Palacio de Hierro fue hecho también por eh, Eiffel, que, la, que es la persona que construyó la Torre Eiffel. Este mismo arquitecto fue quien eh, llevó el proyecto del Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro se formó en, eh, en Bélgica, me parece, creo que es Francia, Bélgica, fueron como tres países europeos donde se formaron las piezas, se crearon las piezas del Palacio de Hierro y se trajeron en buques hasta Veracruz. Y ya llegando a Veracruz, todos, todos esos... Eh, metal, toda esa metal y todas las cosas como rompecabezas para armar el gran palacio de hierro las llevaron a Veracruz y ahí lo pusieron. Fue en la época del Porfiriato, 1894. ¿1894? Recuerden que México estaba se estaba construyendo parecido a Francia, querían afrancesar México. Entonces una de estas eh, acciones. Por parte del gobierno, en este caso de, de Orizaba, fue tener una obra del mismo, de la misma persona que hizo la Torre Eiffel en Francia, y esta les mandó todos estos elementos desde Europa para armar el Palacio de Hierro en Orizaba. Si no han ido a Orizaba, les recomiendo que vayan al Palacio de Hierro también. Oxlack. Dice, qué bueno que te vas a dar un, un buen viaje y que vayas a conocer varios lugares. Gracias, mi hermano El Morollo. Gracias. Me mandaron boletos de avión para viajar al evento de Mérida, al cual les agradezco inmensamente que me hayan invitado. Gracias por confiar en mí. Gracias por, por, por ver en mí un representante del tema de lo paranormal para que estuviera en su evento. Y bueno, yo dije que mejor me dieran ese dinero de los vuelos de avión y me iba por carretera. Entonces, yo en realidad, al final de cuentas, no voy a ganar, no voy a salir ganando con, con el evento que voy a ir a realizar. No voy a ganar monetariamente, voy a ganarlo en experiencia, porque pues todo lo que me pudieran dar, todo lo que pueda vender, todo lo que pueda hacer para generar este, ingresos, lo voy a, a gastar precisamente en visitar estos lugares y documentar y traer contenido para ustedes. Eso es, eso es la idea y está bien ese es mi gusto eso es lo que pues yo trato y quiero hacer siempre poder hacer contenido traerles información y compartirlo con ustedes si, a, si yo fuera millonario lo mismo haría en lugar de acostarme a ver películas o en lugar de irme a, a pasear o los placeres de la vida en realidad... Haría viajes buscando historias para presentárselas, para compartírselas. Mi canal nació como un lugar donde podemos interactuar, donde podemos conocernos, donde podemos compartir historias. Y bueno, eh, que, que YouTube, que ustedes me apoyen con super Superchats y demás, es un es una, un beneficio aparte y súper bueno que nos dan a, a la gente que hacemos contenido. Y entonces podemos seguir con esta gran aventura. Todos ustedes van conmigo y yo les voy compartiendo todo lo que hacemos, soy que Esparza ¿qué dice Monterrey cuando vaya a Oxlán para? A... Sí, voy a ir a Monterrey, yo les voy a decir cuándo déjenme terminar mis eventos voy a empezar por Mérida, así que está el Palacio de Hierro, vamos a ver, en San Andrés Tuxtla me dijeron el Cerro del Venado y me dijeron la Cueva del Diablo, no conozco ninguno de los dos, no sé qué pase en el Cerro del Venado, si alguien sabe por favor llámeme, no, le, no tenga miedo mándame una nota por Whatsapp y sería lo mismo, me cuentan, y la, la Cueva del Diablo tampoco no sé de qué trate. Dice Jordi, ¿cómo me gustaría, eh, cómo, cómo quisiera que Oxlack fuera rico para que invitara a todo el chat a viajar a México y conocer todos juntos leyendas de lugares? Bueno, Jordi, no soy rico, eh, pero... Sí voy a hacer algunas, eh, sí tengo planeados hacer eventos para que me acompañen a los lugares. Después de enero voy a tener una, unos eventos de viajes para que ustedes me acompañen y les pueda mostrar cosas interesantísimas que va a ser eh, en Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. Son los lugares que ya tengo pensados. Para hacer estos primeros viajes en el 2023. Así que váyanle ahorrando, gente. No, no es para que me paguen y, y, y lleve el dinero, para que yo gane dinero, es para que podamos ir todos. Así que lo que sea del viaje es para eh, poder solventar sus gastos y podamos convivir, tener convivencias. Mi idea, mi idea es hacer una agencia de viajes del misterio, de terror, de lo paranormal. Entonces yo ya tengo todo, todo hecho en la mente. Y en el 2023 quiero comenzar con esto. Así que, gente que sea del centro de México o quiera lanzarse hasta acá, vamos a tener viajes eh, para 2023. Sí, vamos a ir a lugares todos. Entonces, en San Andrés Tuxtla, eh, lo que voy a, a lo que voy es al museo de san andrés tuxtla porque tiene objetos de la cultura olmeca y voy a la plaza principal porque ahí se encuentra la cabeza olmeca más grande descubierta esta cabeza gigante estaba en, en el centro del pueblo cuando san andrés tuxtla crece y lo hacen más bonito en la plaza principal siguen dejando la piedra, esta cabeza gigante Olmeca, y le ponen ya un kiosquito y le ponen a unas jardineras y todo. Entonces voy a ir a visitar la cabeza Olmeca más grande que se ha encontrado. Han existido, bueno, existen 16 o 17 cabezas Olmecas, no recuerdo bien el dato. Alexa, ¿cuántas cabezas Olmecas se han descubierto? Traducido de, historia de mi punto hasta la fecha. Se han descubierto 17 cabezas Olmecas gigantes de piedra. 17 cabezas gigantes. Y la que está en San Andrés Tuxtla, Veracruz, es la más grande. Así que va a ser algo maravilloso el poder visitarla y poder conocerla y poder documentar el misterio de los Olmecas. A eso voy. A documentar estas historias de quiénes eran los Olmecas de... ¿Por qué son tan diferentes de esta creencia de que pudieran ser asiáticos, pudieron ser africanos? ¿Qué tiene relación estos hombres jaguar? Y muchos misterios de la primera civilización, o la primera cultura en América, la cultura olmeca. Es la cultura madre de toda América, los vestigios olmecas, son los más antiguos de toda América es la cultura madre así que imagínense qué, qué belleza qué bonita oportunidad qué interesante qué emoción poder visitar la cabeza olmeca más grande que eh, han encontrado oslan vas a ir a los mochis sin no a los mochis fui en el 2020, 2020 de ese lado de ese lado es más peligroso mi hermano lamentablemente. Nicolás Santillana nos mandó cuatro mil pesos colombianos. Dice: un saludo, desde Colombia, un abrazo a todos mis hermanos colombianos. Colombia es un lugar que debo, necesito, quiero, es forzoso, que vaya. Y bueno, obviamente, pues ahí está Andrea, le manda un saludo a tus paisanos. Eh, saludos. discúlpenme porque la tenga amarrada. Aquí se, aquí se acostumbra así, cuando uno es con unos, este agropecuario. Pero bueno, ustedes entenderán. Ahorita, ahorita le pongo... Ahorita le paso la llave para que se quite el candado y pueda venir para acá. Dice, jajajaja ja, ja, ja, ja Trejo, te quieres desvivir, te quieres desvivir ese. Y los mayas de qué año son. Eh, mira, te voy, Alexa lo sabe todo. Alexa, ¿cuál es la cultura más antigua en América traducido de Moviecultis.com. la civilización del norte chico en Perú es la civilización más antigua del Alexa ciudadana. no sabe, Alexa cállate Alexa no sabe eh, cambien no a mí también me pasa muchas veces ¿qué te pasa? Tan solo pregúntame y haré todo lo que pueda para ayudarte no, pues no me estás ayudando Alexa no me estás ayudando mucho la verdad lo siento no lo sé Alexa te puedes callar gracias Alexa chiru 444 nos mandó 14 14 gente quieres escuchar canciones de chiro 444 qué no sé si escuché la pregunta completa Alexa eh, estamos en vivo ok uh -huh. ok 444 dice qué tal Oxlac? te mando saludos desde guatemala son quetzales 14 quetzales gracias mi hermano qué bonito el quetzal qué bonito eh, guatemala de hecho de hecho ya en la locura de estar viendo el viaje que, que estamos viendo en pantalla había un lugar donde ya estaba cerca de tical y dije cruzamos la frontera digo ya estamos cerca podemos ir a tical pero no la verdad es que no no hay camino Paratical desde México solamente entrando por Chiapas así que y no necesitábamos los pasaportes vigentes y pues ya fue era demasiado pero bueno en San Andrés Tuxtla pasaré a la cabeza Olmeca y pasaré al museo para investigar más acerca del misterio de los Olmecas y de ahí llegaré a Catemaco llegaremos a Catemaco vamos a ver Catemaco está de San Andrés Tuxtla Acatemaco, Catemaco. Estamos a 18 minutos, 20 minutos, llegaríamos aquí a catemaco que es una laguna y que es un pueblo donde se maneja mucho la brujería. Aquí es donde se hacen los amarres, donde se hacen los trabajos, incluso como ustedes ya vieron en una entrevista con el Brujo Mayor, trabajos para asesinar a personas si ustedes no han visto la entrevista que le hice a brujo mayor bueno ahí nos reveló que sí hay gente que les pide trabajos para que alguien muera y que incluso hay personas que han sacrificado a otras personas para que se logren sus sus placeres incluyendo hijos eh, Catemaco es un espacio dedicado, un pueblo dedicado, no sé si esto cause polémicas, pero bien lo saben, a la Santa Muerte, al diablo. Ahí en Catemaco es donde se está construyendo el templo eh, al diablo, en donde pues hay protestas y no dejan que termine ese, ese templo porque hay sacrificios de animales. Estoy seguro que en toda la historia de Catemaco, con todos los brujos que han aparecido, existido ahí, y con todas las personas que han ido a pedir cosas de todo tipo, seguro hay historias muy perturbadoras. Cosas que ni el mismo eh, brujo mayor que es amigo me quisiera decir. Es decir, cosas que son mejor callar. Se sabe que en Catemaco han ido políticos para la presidencia, para, gober para ser gobernadores, para tener puestos. Cuando uno se integra al poder, cuando uno está tras el hueso, tras el dinero, en diferentes lados, Catemaco es su lugar para ir a pedir que eso se logre. Eh, sea lo que sea que se pida. Sea el, el tributo que se tenga que dar. Ahí la gente cree que todo se puede volver realidad. Obviamente, el diablo, y, y es abiertamente lo dicen: el diablo, la Santa Muerte, es quien daría estos eh, estos deseos a las personas. Eh, Talía Lorenzoni nos mandó 20 pesos. Talía, bienvenida, ¿cómo estás? Dice los extrañé, deseo que todos estén bien. Todos estamos bien. Gracias, Talía. Qué bueno verte también por acá en las transmisiones. Gracias por el super chat. También te extrañamos mucho, Talía. Ghost in the World dice, gracias, Talía. Tenemos una llamada telefónica y vamos. Estamos en Catemaco. Híjole, ya enseñé la pelona. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Estamos en Relatos Oscuros. Este especial de 11.46 de la noche desde Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Soy Carlos Mijo. Carlos Mijo, ¿cómo estás? El picado de la araña. Oh, el picado de la araña, ¿sabías de la pirámide de qué? ¿De qué? De Coahuila. Ok, mira mi hermano, ¿cómo estás? Eh, recordarán a todos que Carlos Armijo le picó una araña violinista, la araña más mortal de la, del mundo. ¿Qué pasó? ¿Sigues vivo? Carlos. Bueno, estaba. Solo pasó a despedirse. Sí, ya estoy mucho mejor. Estás mejor. ¿Qué pasó con el ya estoy pie? Mucho mejor. Aún no se recupera del todo, pero sí, ya estoy mucho mejor. Estás mucho mejor. ¿Sentiste que ibas a morir sí. en algún momento? Eh, no, al principio sí, pero, pero me tenía que dar fuerzas fuerza mental a, a mí mismo. Sí, dijiste, no puedo morir por una pinche araña, ¿no? O sea, no, me ha pasado no tantas podía, cosas Por una, y por una araña no, no podía ser más fuerte que yo Exactamente La araña violinista eh, ¿No tienen miedo en tu casa De que haya más arañas violinistas? ¿De que vuelva a suceder esto? No, de es que, es que hay, hay. En, en todos lados hay Pero Pero ya uno tiene que Empezar a fijarse más En, en los rincones entonces aparte que que no haya enterado, y, y acá tenemos también la araña tigre que es la que se encarga de, de matar a la de rincón ah ok. pues entonces busca y, muchas arañas y, y la tigre, la y... tigre no, no normal, ¿eh? busca muchas arañas tigre y mételas en tu casa No, sí, con, una nomás. con una araña tigre tienen Y esa si te muerde a ti no te pasa nada, ¿verdad? No, no pasa nada. Muy bien. Muy bien, mi hermano Carlos Armijo. Qué bueno que nos llames y nos cuentes que estás mejor. Qué bueno, mi y hermano. Para que la gente que escucha la araña tigre la pueden buscar y no tienen que matar a esa araña, porque esa araña es la que mata a la violinista. Ok, mi hermano, gracias por porque darnos ese consejo. No era mal. también okay. quería dar las gracias a, a toda la gente en el chat que, que me, me tiró buena onda buena vibra y se preocupó también bueno mi hermano, claro que sí nos da mucho gusto escucharte mejor y que pues haya pasado ya esta experiencia tan fea ¿Lo otro estaba escuchando era de la historia del diablo. Sí. Por acá también hay arte historia del diablo. Ok. Hay que... Una que se llama La Pata del Diablo. La Pata del Diablo. Que queda, que queda acá, eh, hacia la cordillera. ¿Qué pasa con la, la Pata del Diablo? Eh, de hecho, hay, hay foto en Google de La Pata del Diablo que eh, cuenta la historia que el diablo con Dios. Hicieron una carrera. Okay. El que llegaba primero a la punta del cerro, se quedaba con la tierra. Okay. Y, y Dios le hizo trampa al diablo. Entonces, puso ¿Dios? A, a una piedra le puso agua bendita. Y cuando el diablo hizo la piedra para saltar, para llegar al cerro, uh -huh. se quemó. Y quedó la pata marcada O sea, que Dios tan tramposo, ¿no? Sí, pues le ganó con trampa, nada que ver, pues. Pero Dios dice que no hagamos trampa. En el capítulo 28, versículo 15 de Isaías 14, 16, dice, no harás trampas a tus enemigos. Pero la hizo. ¿Por qué? Porque Esa historia no la creo, porque en la Biblia está escrito. Pero si no la cree, eh, es una historia que inventaron acá, o a lo mejor es falsa, o a lo mejor es verdadera, pero de que existe la pata del diablo allá, está está la piedra y está la imagen ok ok, bueno, vamos a creer en esta historia de Chile no bueno, eh... está mentira pero pero sí un, una parte de la cultura de, de acá muy bien, la pata del diablo y está marcada en, la, en una piedra, ¿verdad? sí, po. eso está chido, sí, estaría si bueno lo googleas, si lo googleas, tiene que poner la pata del diablo el Toyo Chile. La vida va a aparecer la imagen de la pata del diablo. ¿La pata del diablo? ¿Tallo Chile? No, eso no puedo. Toyo, Toyo. toyo ah, toyo. toyo. Toyo Chile. Ok, Toyo es algo, que es? Cajón del Maipo. Ahí en el cajón del Maipo también, donde se ven artesanías, también tu mi... Ok, en el cajón del Maipo, en el Tallo Chile. Sí, Toyo. Toyo, Toyo Chile, en el Toyo Chile. Ok. Está interesante sí. esa zona, debe de ser como llena como de montañas, ¿no? Sí, es la cordillera. Es la cordillera, sí, me lo imagino. Y esa pata del diablo, entonces, está muy marcada en una piedra, como si la hubiera derretido, ¿no? ¿la pata del diablo hubiera derretido la piedra? Este, eh, claro, y está con roja, bueno, igual hay, hay gente que va y, la, y le pone spray, pero sí está la pata del diablo así como... Bien marcado, como que le sacaron un pedazo a la piedra. Así. Como si le sacaron como un Como si le sacaron un, un pedazo a la piedra. Qué interesante. Eh, vamos a buscar eso. Cuando vaya al Toyo Chile, voy a buscar la pata del diablo. Si tú vives cerca, me puedes llevar. Sí, yo vivo muy cerca de ahí, como a media hora. Ya está, mi hermano. Pues bueno, Carlos Armijo. Y al otro lado de la cordillera vive la paru. Que le voy a mandar unos saludos también. ¿Al lado de la cordillera, al otro lado, vive la Maru? Sí, Bu. Oh, sí, ¿Significa así? Sí, Sipo. Sí, sí, Sipo, sí, significa así. También, igual quiero mandarle saludos a toda la gente que está ahí en el chat: a Ángel, a, a Tono y Andrea, sí. eh, a Shamuquín, a Dross. Um, a María Orduña, a todas las personas que siempre están ahí apoyando el canal y también que no se olviden que pueden entrar al Patreon y dejar su aporte. Oh, gracias por el comercial. Saben, gente, tenemos un Patreon para que podamos seguir esta aventura paranormal, ¿verdad? Que sí, Carlos Armijo. Claro que sí, y tampoco se olviden de los super superchats ni dejar su like. También eso. pueden ayudar compartiendo y todo eso. Eso, Carlos Salmijo. Te voy a invitar más a, a las llamadas telefónicas. Y siempre buscando la verdad, güey. Eso. Muy bien, Carlos Salmijo. Eh, eh, te, te mando un saludo y un abrazo. Igual, igualmente, Oblux. Eh, dice Elena que... Ellen Vega. Ellen Vega, que si le mandas un saludo a ella. A Ellen Vega, un saludo también. A Elena. A Elena... Oye, aquí, También... aquí están escribiendo que si sí eres soltero. ¿A vos? ¿A vos? Están escribiendo que si sí eres soltero y que si vives solo. ¿A José Ponce. Que si sí, vives soltero y eres solo. No, yo tengo mi novia. ¿Tienes novia? Sí. ¿Estás, ¿Te está escuchando ahorita? Sí, y le mando un saludo y que la amo. Con todo mi corazón. Uy, ¿Cómo se Uy. llama tu novia? Carolina Lorenzen. Oh, ahí está, ¿verdad? Ahí está Carolina. Sí, sí, está ahí. Avísame, avísame. Está bien, mi hermano. Entonces nos vemos. Un saludo para tu novia. Un saludo. te manda Carolina. Dice que muchas gracias. Ahí está. Un abrazote, mi hermano. Bueno, abrazo de ahí a toda la gente del chat y a todos los amigos que están siempre a diario en las transmisiones. Gracias. Abrazos. También pueden ir a apoyar a Facebook, chiquillos, así que a Lisette también le mando un saludo. Ok. Gracias. Y eso sería... Ya está. Saludos. Vale. Chaito. Chaito. Bueno, ahí tenemos a Carlos Armijo, que ya se encuentra mejor de esa picadura mortal. Eh, Cla Morales nos mandó 20 pesos y dice: ¿Sabías de la pirámide de Coanila? No la conozco. Eh, Cla Morales, pirámide de Coanila, Coanila, pirámide de Coanila. Vamos a ver, vamos a buscar aquí en el mapa. Pirámide de Coanila, a ver si aparece por aquí. Mapa, mapa, San Andrés Tuxtla. Pirámide de Coahu, Coahu, Coahu, Coahu, Anila. Dice zona arqueológica Cholula, Cholula. Cholula, no. San Andrés Tuxtla, no, pues esto no, no, no, no. Pirámide de Coahu, Anila. Pirámide de Coahu. Cuau... Cuau... Cuau... Cua, cua de Coahuila, no. No, no me aparece. ¿Qué es la pirata de Juanila? No. Vamos aquí a Catemaco. Estábamos. Ahí voy a investigar parte de Catemaco. Eh, tenemos una llamada telefónica. Gracias a Drol Rotzang por esos 1,900 pesos colombianos. Drol Rotzang, región 4... En la copia de la copia. Hola, ¿quién hablaba? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, habla Gabriela Aguilar de Monterrey. Oh, mi hermano, dame un segundito, déjame mandar un saludo a Nicolás ¿Ah? Santillana que nos mandó cuatro mil pesos colombianos y nos dice: ¿Qué opinas del NOM y el anticristo? Más adelante contestaré esa respuesta del nuevo orden mundial y el anticristo. Claro que sí, Nicolás Santillana, gracias por ese superchat desde Colombia. Gabriel, bienvenido desde Monterrey. Platícanos, ¿qué nos quieres contar? Mira, este, hoy hoy tengo dos comentarios, pero antes primero hablo para que, que le vaya muy bien en el viaje, que, que los cuide muy bien en el camino a Dios y que todo le salga muy bien para tener nuevas aventuras en tu programa. Me encanta, me encanta ese viaje que andas haciendo. Y pues esperar a que vengas por acá, como decías, a Monterrey. Sí, sí, tengo que ir a Monterrey. Vamos a hacer una sí. reunión en Monterrey. Bueno, te digo, ahorita sí tengo, creo que tengo un poco de pila. Nomás te iba a hacer el comentario. ¿Te recordas que, que te iba a conseguir algunas fotos de la gatita de Luna? Ajá. Entonces, eh, al parecer, eh, la voy a recuperar porque... No entiendo por qué ya no la quieran. Ah, la gatita ya no la quieren. ¿Qué te dijeron? Ya no la quieren. Hablé con mi ex esposa y le pregunté que me mandara unas fotos para yo mandártelas a ti. Sí. Y me dice que, que en realidad de, tiene tiempo que, que ya no hace mucho caso y, y que ya no la quiere, que le iba a. A regalar y le dije pues dámela yo la recupero a ver si sí, sí. el problema es que aquí está mamá <ríe> me la tendría que llevar a mi casa tengo mi casa pero si me la traigo aquí pues va a volver a, a discutir con mamá a lo mejor tú crees entonces, que entonces, tú crees sí? que si hable la gata que si sí sea real que hable la, ver, la verdad no yo no he visto no creo o sea en realidad yo no creo son cosas que que a lo mejor puede ser verdad pero es muy es muy difícil capturar ese ese momento y si fuera así pues sería algo como que muy muy feo no crees así como que de miedo no pues claro qué terror pues sería un terror muy grande imagínate a mamá le platiqué que que si la recuperaba y mamá no quiere que la traiga aquí Pero bueno estoy con mamá va si la recuperas te recomiendo que la amarres de las manos de las patas la estires <risa> Y este, con un, un alambre caliente le empieces a, a picar para que, y que, y que le digas que habla, habla. <ríe> si no, este, aquí voy a seguir, puedo seguir por siempre castigándote en el como si fuera el infierno. Sí. Y a ver si habla, a Amor, ver qué dice. Como dijo una vez una persona, vamos al monte, le damos cuántas vueltas en un costado, cinco creo, para que ya nos regresemos. Pero no, sí la quiero, la quiero recuperarte y tú a mí me quería mucho también. y Pues yo creo que, se, que ya tengo como dos años y que no la veo. No sé si me recuerde o no me recuerde lo que, que yo. Pero igual ese era un comentario. Y el otro comentario quería ver, checa, checar si podías ver ahí en mi WhatsApp las fotos de la medalla que te dije. Porque te digo, a mí me causó, me causó mucha emoción que decían que JJ Benítez se había encontrado un anillo que decía eh, de Dios que era de 101 o algo así, uh -huh. que lo cortaba el colgando. Entonces, te digo, eh, me causó mucha sensación que mi, que mi medalla dice Jesucristo por atrás, y la verdad, no sé, no nunca he podido yo encontrar nada, y, y te digo, ahí ahí tienen las fotos, estaría que no fuera ahorita, o si las quieres ver ahorita, estaría muy buena a ver si alguien del público ya, sabe algo. Este, y si no, no podemos después de que me contestaras en mi, en mi WhatsApp. Sí, sí, mi hermano, lo, lo vamos a revisar. Este, hoy, este Esta noche estamos revisando lo del viaje, pero sí lo revisamos. Exacto, sí. sí. Ok, perfecto. No, pues igual te digo, ahí después hablamos con un relato. Si alguien ahorita tiene algún relato, sería importante que fueran relatos sobre el lugar donde tú vas. Exacto. Lo que estamos esperando. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, este, nada más sería para darte buenos deseos a todo, todo el este a tu equipo, tu novia y todo, que les vaya muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Y eso de la gatita era broma, eh. No no le vayas a hacer nada. Sí, recupérala, y una noche eh, ponla ahí en una en una cajita para gatos, en una rejita para gatos, ponle eh, velas alrededor, eh, pon un pentagrama, pon este gritos así como de metal. Y, y dile, habla, háblame, háblame, así hasta que te hable. A ver qué dice. A ver qué podemos hacer. <risa> <risa> Porque sí, te digo, sí miedo, pero te sí. digo igual, yo no entiendo por qué ella no la quiera. Pero sí, ya, a ver qué pasa. Sí, sí, rescata a la pobrecita. Este, y bueno, a ver qué sucede con la gatita. Ok, perfecto. Pero, di seguir, pero, pero dime, la gente que no sabe cómo, que habló la gatita... Hazle cómo hizo la gatita, para que sepan los que no bueno, escucharon esa historia. Ya, ya más o menos, mamá me platicó bien, bien, bien, porque te digo, en realidad no sabía nomás que solo era, fíjate, lo que me causa a mí un poquito de, de, de que también a ti te va a decir, ay, siento raro. Dijo, mamá, que era una voz gruesa, pero ya ves que nosotros le hacemos... No me molestes, pero dijo, era una voz gruesa de una señora grande de edad. Ay, no, ¿a poco? O sea, verás de, de alguna De alguna viejita, me imagino, o sea, yo, no me moleste. Ah. Sí, algo así me dijo mamá, o sea, que, que era de una señora grande, no edad, muy grande de edad. ¿Tú crees que, que Entonces, haya reencarnado una mujer en esa gata? Pues, pues podría ser, te digo, podría ser tanto tanto de esos, de esos detalles, te digo, igual, eh, yo, lo, yo lo que creo que, que todo el mundo tenemos historias guardadas, te digo, aquí en Monterrey, la vida de acá, un día viví en Juárez, hay muchas historias, te digo, que, que uno ve y que le platican, y, y pues todo eso está, está bien, ¿verdad? después te platico la de, la de un pájaro, pero era un pájaro más chico, no era un hombre, no. Era un de chico, un pájaro chico. Sí. sí pero muy listo, muy listo sí. así, así este son mis no. son mis trolls los que están en Facebook mis trolls así también son pájaros chicos muy bien Como el, Kiko. el Kiko el Kiko te ve pajarito el Kiko te ve pajarito no, ve, sí. oye, la ah que le hagas otro, por último antes de que te vayas la voz de la gatica de la gatica ya le gustó a André a ya le pero gustó ya. A ver, hace. No me molestes. Y como norteña, ¿no? <risa> Haz de cuenta. Estamos <risa> acá de Monterrey. <risa> Una gatita encarnada, Norteña. Muy bien, mi hermano. Les pues mandamos un abrazote Perfecto. hasta Monterrey. Bueno, déjame cambio a Facebook para seguir viendo el programa. Ya está. ¿Cómo? Saludos. Bye. Bye, bye. bye. Estamos finalizando esta llamadita y bueno, sigamos, sigamos con la historia, digo, con la, el viaje. Estamos viendo que vamos a llegar a Catemaco, ahí voy a entrevistar al Brujo Mayor. Vamos a ver si podemos uh, tener más historias sobre cómo es que este pueblo, Catemaco, le ha dedicado completamente el pueblo y su energía al diablo. Eso es tremendo. Ahí me quedaré a pecnortar. ¿Tú sabes qué es pecnortar? No es cierto, eso es pecnortar. Ah, sí. Ok, ahí vamos a pecnortar. Vamos a pasar a, a, a, a pecnortar ahí. Entonces, si alguien es de Catemaco, si alguien tiene cerveza, si alguien tiene comida, me escribe y lo esperamos para echar una chela ahí en Catemaco, ok ahí vamos a pernortar en Catemaco ese, ese primer día, ahorita ya nos vamos a ir para allá muy bien, también se vale de la Santa Muerte exactamente, también de la Santa Muerte ya llegando y ya que descansemos ahí en Catemaco al siguiente día vamos a irnos a, ¿a dónde le dije que me iba a ir? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? a Catemaco. De Catemaco. Y vamos a hacer el viaje hasta... Ah, sí, cierto. Sí, cierto. De Catemaco. íbamos vamos, irnos directo a La Venta. Esto es eh, Catemaco. Y después ir directo a La Venta. La Venta. Este es el parque, el museo Parque La Venta. Que se encuentra aquí en, en Tabasco ya. Estaríamos yendo, llegando en... 3 horas con 13 minutos, otras 3 horas estaría bien, hasta la venta, esta es la carretera que vamos a tomar de Catemaco a Cayucan, de Cayucan a Minatitlán, de Minatitlán hasta la venta en Tabasco, aquí ya estaríamos en Tabasco en la venta, ¿Qué hice? aquí estaremos en la venta en Tabasco, ahí llegaríamos ese segundo día, ¿Qué hay en la venta? ¿Qué hay en Tabasco? Alguien que me diga qué hay para investigar antes de que le diga, les diga a qué voy a la venta. Saludos, Owen. Saludos, Maru. ¿Hay alguien de Tabasco aquí? ¿Alguien que me quiera contar una historia? Dice, Aarón, deberías ir haciendo directo durante todo tu viaje como le están haciendo unos youtubers. Sería buena idea. ¿Directos durante mi viaje? Eh, ¿Saben qué? Si alguien me dice, ¿cómo puedo hacer directos sin gastarme tanto internet? ¿Por qué? Puedo hacer directos conforme va mi viaje, pero el internet, o sea, yo tengo un plan. Sé que el internet no me va a durar, no me va a alcanzar para nada. Si alguien me dice, ¿cómo puedo tener internet suficiente para ir haciendo todas estas transmisiones? Estaría genial, ¿eh? Eh... eh. Dice Sergio, en la venta hay otra cabeza gigante. Gracias. Aprovechar para hacer algo de Hunter Oxlack estaría bien, ¿no? Pues miren, que voy con. O, traes, dice Ox, traes unos hongos de esos que dan risa. No, yo no, no, no me gustan esas cosas. Eh, compra Pillofón. Pillofón, o sea, sí, de verdad. ¿Creen que sería buena idea comprar Pillofón para el internet? Un Unefón limitado, dice Axel. Pero es que, eh, digamos que esas compañías no dan cobertura en cualquier lado, ¿no? Por eso es que no todos usan estas compañías porque en los poblados no dan señal. Por eso es que no, no, no creo que pillofon o, o un e Un chip Telcel y por 20 pesos tienes dos horas de internet ilimitado. ¿Dos horas de internet ilimitado, seguro? Un chip de Telcel, 20 pesos. Ok, lo voy a intentar. Gracias por el apoyo a Oxlack. Sí, gracias por el apoyo, chicos. Gracias por el apoyo. Si les gusta la transmisión, eh, eh, demuéstrenme con su apoyo. Muchas gracias. Yo mandé, dice que Movistar vende datos ilimitados. ¿Sabes te sigo desde hace años? Gracias. Eh, una, un OMB, ¿qué es OMB? Un um, Tayoni te con Telcel. Eh, oh, te odio AT&T. Hay una marca nueva de internet que se sale, creo que en 800 al mes, y dicen que está saliendo bueno, lo están usando los gamers. Ok, interesante. Dejen su like y super chat a nuestro tío Oxlack. Gracias a Chicano Murguía. Gracias, Chicano Murguía. Eh, vamos a ver, quiero hacer más grande esta pantalla, pero ¿cómo hago? En un segundo, a ver si puedo hacer más chica, más grande esta pantalla, porque algo pasa algo pasa estoy viendo chico todo esto qué conoce más no estoy no los comentarios no banners comentarios Carlos eh, cierto de ser más limitado bueno exactamente voy a decir entonces que en eh, que en eh, la venta Voy a seguir investigando la cultura olmeca. Ahí están más cabezas olmecas. Y no solamente eso. Voy a investigar también sobre un críptido en Tabasco que se llama el danta. Este criptido voy a hacer algunas eh, entrevistas. Voy a ver si en algún museo de Villahermosa eh, hay un museo de naturaleza de la de los animales, de la botánica, etcétera, para ver si encuentro algo sobre el danta, que en algún tiempo fue considerado un monstruo, y que desde épocas prehispánicas ya se relataba su existencia, el danta, y también voy a tomar fotografías, eh, sobre con este animal, se llama el pillón, pillón, el pepinón, no, pepino, el pillofón a ver, Alexa ¿cómo se llama el cocodrilo que está en el parque en la venta? La respuesta a tu pregunta puede ser, el ingreso es de primitivo, también llamada cocodrilo es de 15 millones 291 mil 277 Alexa cancela eh, no, se llama alguien que sea de Tabasco sabe cómo se llama ese cocodrilo bueno, hay un Pilón, el pollón, papillón, papillón, papillón, ah, se llama el papillón. Este gigantesco cocodrilo, papillón, lo disecaron y lo tienen en ese museo. Ese papillón lo tenían en, en exhibición, bueno, en, como en la parte de zoológico, pero se escapó hasta cuatro veces este cocodrilo, el rey de los escapes de este cocodrilo. Así que. 4.20 metros. metros. Ahora soy Alexa. Ah, gracias. <risa> Andrea y Alexa. Muy bien. Y 4.20 metros y lo disecaron y lo tienen. 36.696.877673778 puntos. Gracias, Alexa. Alexa, no es competencia, ¿ok? Ya tuviste tu... No tengo una respuesta para eso. Alexa, tuviste tu oportunidad. Ya, por favor. Lo siento. No lo sé. Ya, por favor. Bueno, entonces voy a tomar fotografías y les voy a contar, voy a hacer un blog para contarles la historia del papillón que encontraré ahí en el Parque Museo La Venta en Villahermosa, Tabasco. Si alguien es de Tabasco, por favor, ayuda, ahí necesito ayuda. ¿Alguien conoce una librería de segunda mano? O un lugar donde vendan libros antiguos, libros viejos, libros usados. Eh, me gustaría mucho que alguien que viva en Tabasco me diga ese dato porque no pude encontrar nada por internet. Entonces, por favor, Oxlack, ¿sabías de la bruja de Cunduacán, Tabasco? No sabía. A ver, ¿eso de qué trata? Cunduacán, Tabasco, la bruja de Cunduacán. Alexa, la bruja de Cunduacán, Tabasco. Lo siento. No lo tengo ¿Eh? claro. And, Andrea, la bruja de Cunduacán, Tabasco. Por favor, Andrea. Estaría, estaría genial relatos. Dice, ¿estaría genial, genial relatos desde la carretera en el auto? Sí, podría ser una transmisión desde el auto, ¿no? Y contando historias. Este, ¿Qué es, qué es la bruja de Cunduacán, Tabasco? en el centro de Cundocan, ¿Puedes hablar más fuerte? A ver, a ver, Andrea, por favor, súbele uno. A ver, súbele uno. A ver, a ver, a ver. Dice: La casa de esta bruja estaba llena de remedios y amuletos que ocupaban para rituales oscuros. La gente que la buscaba nunca tenía buenas intenciones. Le solían pedir ayuda para matar a alguien, atraer a hombres o mujeres por la fuerza y conseguir poder a costa de lo que fuera. A cambio de su ayuda, la bruja pedía grandes sumas de dinero o costosos regalos que la convencieran. El poder de esta bruja parecía que no tenía límites. No solo le importaba... Dice que no se escucha. ¿No se oye? No, mira, te voy a, este, te voy a pasar la llave. A ver. Ahí va. A ver, ahí voy. Ahí vale. Ay. Ahí está la llave para que te sueltes. A ver, ya aquí estamos... A ver, ya, aquí te paso el micrófono. A ver, a ver, hola a todos. Dame... Ahí te ves. A ver, dice, la bruja de Cunduacán. En el centro de Cunduacán, dentro de la región de La Chotal to Chotalpa, en Tabasco, vivía una mujer de aspecto extraño que se dedicaba a la brujería. Casi nunca salía de su casa. Las personas que lograban verla decían que tenía el rostro lleno de grandes verrugas, sus dientes eran amarillos y uno de sus ojos era totalmente blanco. La casa de esta bruja estaba llena de remedios y amuletos que ocupaba para rituales oscuros. La gente que la buscaba nunca tenía buenas intenciones. Le solían pedir ayuda para matar a alguien, atraer a hombres o mujeres por la fuerza y conseguir poder a costa, de lo que fuera. A cambio de su ayuda, la bruja pedía grandes sumas de dinero o costosos regalos que la convencieran. El poder de esta bruja parecía que no tenía límites. No le importaba tanto daño que causaban sus terribles maleficios. Un día un hombre le pidió un hechizo para asesinar a su madre, ya que quería heredar su casa y todas las tierras que ella poseía. La bruja, a cambio, pidió algunas joyas y monedas para cumplir su misión. El hombre tardó poco tiempo en conseguir el pedido y le entregó a la bruja y le entregó a la bruja. Esta realizó un fuerte hechizo en contra de la inocente mujer, pero después de esto terminó muy cansada a la semana. El hombre volvió muy agradecido con la bruja ya que había heredado todo lo que tenía su madre y se convirtió en alguien muy poderoso, pero la pero la vida de la bruja ya no fue la misma. Cada vez que realizaba un hechizo parecía perder su fuerza. Su salud se deterioró al grado de enfermar de pulmonía y caer en cama. Cuando murió, en cundoacán vieron salir de su casa a un enorme pájaro negro. Al entrar, el, al entrar, el cuerpo de la bruja ya no estaba. Ese enorme pájaro estuvo sobrevolando la comunidad durante siete días. En esos días también cayó una gran cantidad de cenizas que inundaron las calles cercanas a la casa de la bruja. Aunque después de un tiempo el pájaro desapareció, aún hay personas que dicen verlo durante las noches rondar en la casa de la bruja. Hace un extraño ruido como carcajada que asusta a todo el que se cruza en su camino. Ok, o sea, ¿quién es, ¿qué es la bruja de Cundamanca? Cundamanca. No, ¿Cómo se llama? No. Cunduacán. Ah, Cunduacán, así para rápido. Para rápido. La historia, pero para rápido, ¿quién era o qué era? Una bruja. Una bruja. <ríe> ok, ok, una bruja, hay una casa de, la bruja de Cunduacán, entonces. Sí. Ok. Uh, sí. Muy bien, aquí tenemos a Luisito Comunica que dice, muy interesante, hasta Luisito Comunica está con nosotros. Estaba Stephen Hawking también por ahí, se resucitó. Ah, sí, muy bien, entonces regresemos Acá, en resumen era una bruja exactamente, la bruja de Kunduacán. este, vamos a buscar en el mapa, pero qué, en dónde era, oh, vamos a buscar Cunduacán, verdad, a ver, vamos a ver, para poder ir a la casa a la, a esa, hay fotos de la casa de sí, sí, a ver, vamos a ver, ahí Está aparece, a la venta, de Cunduacán Tabasco, vamos a ver aquí, a la venta, y que no marcan. Oh. Uy, está. Ah, sí, está aquí en Villahermosa. Está en Villahermosa. No está tan lejos de Villahermosa, ¿eh? Podemos pasar a Cunduacán y después bajar a Villahermosa. ¿Y ahí está la foto de la casa? Pues a aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí está como esto, pero. No, eso no es. La pone la Casa la Roja Cunduacán. A ver, busquemos. Ok, vamos a ver si ahí está la casa, o quien me dijo eso de la casa de Cunduacán, de la bruja, dígame si sí hay una ruina, si sí hay una casa, o cómo es eso que está ahí. No. ¿No? No. O sea, nada más es como una leyenda, ¿no? Es como una leyenda, sí. Ok, si alguien sabe si hay una casa ahí que podamos ir a visitar, pues me, me dicen, por favor. Vamos a seguir con este recorrido. El Chip del Cell Oxlack, un abrazo para toda la gente que me está viendo, gracias. Vamos a ver el camino. Ya quédate aquí con nosotros, André. Sí. ¿Me regalas este refresquito, por favor? Sí. Gracias. Estamos aquí, bueno, Kundakan, pues no sabemos si hiciste la casa, pero vamos a lo que era Villahermosa. Vamos a pasar ahí a la venta y de ahí nos vamos a ir hasta, ¿hasta dónde le dije? A Ciudad del Carmen, Campeche. Vamos a ver, Catamaco, Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen nada más llego ahí porque, bueno, ya, ya no estamos en Catamaco, estamos en Villahermosa. Villahermosa. Son dos horas con cincuenta, tres horas, casi voy, voy haciendo de a tres horas por cada lugar donde me paro, casi de tres a cuatro horas cada lugar, y voy a llegar a Ciudad, a ciudad del Carmen, que Ciudad del Carmen nunca, nunca he ido, nunca he ido a Campeche, entonces eh, va a ser la primera, y estoy viendo que Ciudad del Carmen está entre una laguna y el mar, vean ahí la, vean ahí el mapa, en donde está Ciudad del Carmen, entonces, ¿alguien sabe qué puedo encontrar en Ciudad del Carmen?, ahí si no conozco nada, dígame qué puedo encontrar, si hay algún misterio, en Tacotalpa, Tabasco, hay una leyenda de un salvaje, mi hermano, sí, mi hermano, qué bueno que me dices esto, eh, hace horas encontré precisamente la historia del salvaje, estaba precisamente buscando información de un críptido en Tabasco, yo sabía que ahí había algo bueno y lo encontré, el, el salvaje, le llaman en Tabasco, y hay dos lugares, en Toc Tacotalpa y el otro es Tepalpa, me parece, en donde se ha visto el salvaje. Así que sí voy a pasar a estos dos pueblos, pero voy a pasar de regreso, voy a pasar la semana que viene, como el martes de la semana que viene, estaré visitando Tacotalpa y Tepalpa, eh, la investigación del salvaje, este hombre, este hombre monstruo, este críptido que parece al Bigfoot, pero un Bigfoot mexicano, le llaman el salvaje, lo voy a, voy a ir a investigar, voy a visitar el lugar, estos dos lugares, para conocer la historia y poder escribir mi libro de criptozoología e eh, integrarlo a estos tomos, a el salvaje en Tabasco, sí, mi hermano, muchas gracias por, por ese dato, si tú eres de por allá, nos podemos ver martes, estaré yendo o llegando allá a, a estos lugares para hacer la investigación de ese críptido. Y ya hay otro críptido que le llaman ahora en Tabasco, le llaman el, el comelenguas. El comelenguas es un nuevo críptido que eh, tiene algunos, algunos días que ya lo han estado mencionando desde, en este año. Entonces también vamos a buscar la historia del comelenguas. Y del salvaje. Oh, yo no sabía. ¿Es de Honduras? Honduras? Sí. T Tabasco, vamos a Tabasco. Dice com el Come Lenguas, leyenda de Honduras. Ah, no oh, sabía que Come Lenguas estaba en Honduras. No. Hay un Come Lenguas en Tabasco, lo acaban de, de empezar a, a encontrar sus evidencias, las evidencias de este Come Lenguas. Salud, extra, un montón, sube, súbete, eh, nuestro Bigfoot debe ser más chido que el gringo, dice Francisco Salas Murataya. Eh, van a ver lo que, va, lo que voy a escribir en mi libro, en el, mi gran libro de la criptozoología mexicana, tendrá unas historias riquísimas, riquísimas, muchos años de explorar, muchos años de eh, recuperar historias, leyendas, de ir a lugares, ese será el gran libro de la criptozoología mexicana, eso será el trabajo que quiero dejar para la historia, un libro que contenga todas estas historias de animales, de críptidos, de animales legendarios, de mitológicos, de eh, fantásticos, toda cosa que tenga relación con animales de todo tipo, eh, va a estar diversificado dentro de este gran libro de la criptozoología mexicana, ese será mi gran regalo y mi gran aporte a la humanidad así que estoy muy emocionado por ir a documentar estas historias y dejarlas plasmadas en un libro que espero sea para, para muchos años vamos a seguir en el ¿cuándo sale el libro para comprarlo? durante este año estaré escribiendo los tomos están saliendo individualmente, los tomos de criptozoología, es decir, los relatos de cada criatura los voy a estar sacando en tomos, como ustedes los han visto. Pero cuando ya termine eh, los tomos, que pienso hacer a lo mejor unos 20 tomos, después de ahí eh, lo formaré como un libro grande, como un libro con esos 20 tomos y todos los de todas las demás historias que son más pequeñas. Entonces será el gran libro de la criptozoología mexicana. No voy a hacer un libro chiquito, no va a ser un libro de unos cuantos críptidos y poniendo incluso la llorona, no. La llorona no es un críptido. El charro negro no es un críptido. Voy a hacerlo como debe de ser. Que Iván Terrence Sanderson y Edwell Mans se sientan orgullosos desde su tumba a que haya realizado algo tan completo para México. El gran libro de la criptozoología mexicana eso es, eso es mi motivación y, y por eso es que lo que ustedes me ayudan es precisamente para hacer eso, para hacerlo realidad, y ahorita que tenemos la oportunidad de viajar hacia Mérida, pues por eso es que me decidí ir en carro, para poder visitar cada región y poder sacar algunas leyendas, algunas historias, eh, Quizá algunos de ustedes no saben sobre más animales criptozoológicos, o de leyenda, pero cuando lleguemos a esos poblados, voy a preguntarle a la gente mayor si tiene historias, y si que me cuenten historias, y ahí voy a recuperar más y más y más. ¿Vas a invitar a Andrea? Claro, Andrea va a ir con nosotros, Andrea va a llegar. Miren, ahí está Ciudad del Carmen, y después de Ciudad del Carmen vamos a pasar la noche en Campeche. Ciudad del Carmen, y bueno, en Campeche tampoco nunca he ido, si alguien tiene historias de Campeche, por favor, dígame qué debo de visitar, debo de conocer, debo de comer y también son tres horas, como ven de a tres horas, de a tres horas de a tres horas vamos yendo rumbo a Mérida, ahí está Campeche que pasaré una noche en Campeche aquí ya llevaría dos días de viaje rumbo a Mérida dos días de viaje y moraría, pernoctaría en, en Campeche ¿verdad? pernoctamos ¿alguien sabe cosas de Campeche? díganme por favor, cuéntenme, estoy esperando que me llamen, ahí está el número telefónico, que me manden algo en WhatsApp, aquí alguien me mandó algo de Orizaba, dice el puente de Orizaba, o Fortín, tiene una historia, Osnac, y el panteón de Orizaba, mándenme un WhatsApp, pero que con audio, para que escuchemos la historia, si alguien sabe algo de Campeche, les agradecería muchísimo, ¿qué hay en Campeche? Historias, leyendas, sucesos, algo extraño, algo solamente de esa región, algo que comer,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 son las 12.30 de la noche, y bueno, estamos en este recorrido virtual de lo que vamos a ir haciendo, me han dado algunas ideas, me han dicho de algunos lugares interesantes, sí, en estos días, yo mañana me voy, mañana parto para allá, entonces si alguien sabe de lugares y que hoy no se acuerde o no sabía, entonces me puede mandar eh, mensajes en el WhatsApp, en el Facebook, en Instagram, en mi correo, donde quieran y puedan, mándenme mensajes para estos lugares interesantes, como el que me dijo de la casa de la bruja esta, ¿no? Uh -huh. Sí, está interesante. Coandacán. Y vamos, esperemos poder hacer transmisión nocturna, no lo sé, la verdad. Llegaremos muy cansados y saldremos muy temprano, pero si se puede, vamos a hacer transmisiones de do desde donde estemos para platicar un rato durante el viaje. Vamos a ir en el último punto de Campeche. Llegaríamos al siguiente día a Mérida. Ahí está a Mérida. Sería eh, ¿cuántas horas? Cinco horas de Campeche. Ah, oh, no, Ciudad de Carmen, no, no. De Campeche, de Campeche. Campeche. Campeche dos horas 21, llegaríamos a Mérida, ahí estamos en la punta, casi en la punta de lo que es la República Mexicana, llegaríamos a Mérida, y en Mérida, bueno, tenemos dos cosas por hacer, Mérida, eh, llegaríamos a, acá arriba, que es, este, Progreso, vamos a ver, Mérida, Progreso, Progreso, es una playa, tengo amigos ahí en Progreso, Así que nos mereceríamos unos mariscos, si ustedes nos apoyan con Superchats, podríamos llegar a Progreso, ahí, a comer unos mariscos. Así que digamos, cumplimos la meta, llegamos a Mérida, nos merecemos unos mariscos y llegaríamos aquí a Progreso, ahí estaríamos aquí en el malecón, Museo del Meteorito, mira. Museo del Meteorito. Oye, Museo mm, del Meteorito, no, lo he oído. no pues ni yo. Mm. Hay que, hay que apuntarlo Museo del Meteorito. ¡Oh, qué padre! ¿No sabía de esto? ¿Aquí está el malecón? Sí, vamos a ir al Museo del Meteorito. ¡Wow! No, pues ya que estamos ahí, ya toca conocemos, uh -huh. Ahí está, gente. Vamos a ir por unos mariscos, si es que hay superchats. Sí. Y al Museo del Meteorito. ¿Está bien? Sí. Y después, en la tarde, nos iríamos a el pueblo abandonado, el único lugar que México ha reconocido como un pueblo fantasma, Misnebalam, Misnebalam es el único pueblo que lo han reconocido como Misnebalam, de hecho estamos en progreso, ¿verdad?, progreso, ahí está, de progreso a Misnebalam, que son 30 minutos, ahí está, entre Mérida y progreso está, en la nada, el pueblo abandonado, donde se aparece un niño, donde le dejan dulces y monedas a los alushes. ¡Uy, oh, qué interesante! Eh, y es un pueblo completamente, ¿eh? Todo esto que dice Miss Debalam, todo esto es selva, todo esto es verde, y dentro de todo eso hay un pueblo ahí. ¿Qué? Okay, vamos a ver, vamos a ver aquí Miss Debalam. Más o menos es como, bueno... No es más o menos, ¿no? Pero mira. se ve así como armero. Mira, ahí está. Oh, está buenísimo. Shilup Puerto. Visita Shilú Puerto. Ahorita veo que es Shilup. ¿Qué hay ahí en Shilup? Eh, el Piquay. Vamos a ver, mira. Este es el. Mm. Esto está abandonado. Ese es el pueblo fantasma de Miss Nevalam. Tú ya fuiste, ¿verdad? una vez? Yo fui una vez de noche se ve buenísimo. Hay una, hay una iglesia ahí, esta. Esta, mira. Uh, se ve buenísimo. ¿Y por qué no no me sé esa historia? porque qué está así? porque está así? Porque la vamos a decir en el documental que haremos en Miss ah, Ok. Sí. Ok. Así que ahí vamos a estar, ahí en Miss Balam. Vamos a ver este video. Que selfie. Vamos a ver que tenemos más. Mira, aquí adentro, en esta casa, bueno, en esta construcción, aquí hay una mesa de, de piedra y ahí hay dulces y monedas que la gente deja para los aluches. Sí. Qué chévere. Mira. También está, está, Misnevalán, Pueblo Fantasma. Lamentablemente, este letrero que dice Misnevalán, Pueblo Fantasma, y que lo puso las autoridades, se lo robaron. Pero ahí está, el Pueblo Fantasma, vamos a estar yendo ese día. Este ya es Cholul, la bien. hacienda Cholul. Ahí está, gente. Eh, pues ese va a ser el recorrido de ida. Eso es lo que vamos a hacer de ida, en tres días vamos a hacer ese recorrido y el día sábado y día domingo estaremos en el evento de tsunami terror y magia ahí en el centro de convenciones yucatán por favor deseo que vayan muchos y que ahí nos veamos eh, dice aquí el pi que en Shikzulu puerto es donde cayó el meteorito es donde este donde cayó el meteorito y se murieron los dinosaurios. Mm -huh. Uh -huh. Es el Chicxulub. Ch Ch Chiksulub, vamos a ver. Vamos ¿Cómo a a se ver. escribe? Para Ch buscar. así. ¿Ah, vamos a buscar aquí. A ver. Miss ahí está Miss Devadam. Chiksulub. Oh. Ch Ch Ch cráter. El cráter de Chicxulub. Ahí está, en Progreso, ¿dónde está puerto? Ahí está Progreso, mm. y está Chicxulub, ahí está. Aquí es donde cayó el meteorito, se supone, y hay un cráter, ¿o qué? O sea, no, porque esto, esto está abajo del mar, el cráter, que yo sepa. A ver, vamos oh, a ver. oye, eso está buenísimo, no, yo no sabía de esa... Este es, mira, aquí está el puerto Chicxulub. Wow. Y aquí está una... Ahí está. Cráter de Chicxulub. Ah, mira, sí es un cráter. Sí, mira, dice, "El cráter de Chicxulub es un antiguo cráter de impacto cuyo centro aproximado está ubicado al noroeste de la península de Yucatán en México." Wow. Chicxulub. Sí, vamos a ahí, ya que estamos ahí. Mira, mira, hay un dinosaurio. ¿No sabía? Mira qué bonito. Ya está un Chicxulub. Oh, mira, mira esto, mira esto tan interesante En el cráter de Chicxulub, México Fue detectado polvo de iridio Y otros metales presentes en los meteoritos El impacto de uno de ellos Provocó la gran extinción masiva Hace 66 millones de años oh. Sí, mm, mira, está entonces bueno eso. Vamos a ir al cráter Mira, mira este, está padrísimo Un esqueleto de tiranosaurio está, Se ve súper, wow, súper No bueno. sabía que existía esto ¡Mira, mira, mira este! Mira, ese es otro. A ver, vamos a ver, mira. Se ve muy real. No se manches. ve muy real. Tocalo, a ver. Este es como... Sí. Mira qué real se ve. Esta estatua. Está buena esta estatua. Ahí en Chisulú. Vamos a ver qué Pero más bien. hay. Chisulub, chisulub, chisulub. Mm. No, pues sí. Vamos a tener aquí a chisulub. Uh -huh. Está al lado de Progreso. Mira aquí un chaneque. Vamos a verlo. Un chaneque. ¿Qué pasa <risa> que es ahí, Okay. <risa> Vamos a ver qué más tenemos. Pues bueno, Chiksulu, gracias, ¿eh? el Pi. No sabía muy de esto. Bueno. Gracias. Y ahora ya tenemos un nuevo lugar al Museo del, del Meteorito y a Chiksulu. Wow, muy interesante, muy bueno eso no sabía eso yo tampoco sabía Muy así bien. que vamos a ir al lugar donde cayó el cráter y desaparecieron los dinosaurios Buenísimo. eso me sirve mucho para mi siguiente libro que también sí. estoy escribiendo sí te sirve que mucho que esté en Shixuluo uh -huh. wow wow bueno ya estoy emocionado estoy emocionado gracias gente por apoyarme en esto y eh, de regreso ya en otra transmisión les mostraré el regreso porque no voy a pasar por los mismos lugares y sí ¿ustedes nos apoyarían con Superchats? Pasaríamos a muchos otros lugares, o a muchos otros lugares diferentes. Ese es el recorrido que vamos a hacer el día de mañana. De mañana nos vamos en la noche. Dice, no veo, dice vicio está en la transmisión de YouTube, en la de Facebook, en la de Twitter, ahí puedes ver el mapa, ahí estábamos revisando eso. ¿Alguien más dijo aquí, de alguien, de, de un fantasma, o de alguien que de petróleo? A ver, me pareció eh, raro eso también. ¿Alguien dijo algo así como... De, de un hombre de petróleo. Bueno, vamos a ver, voy a buscar aquí el, el, el comentario. ¿Un fantasma de petróleo? Sí, así que una persona que era de petróleo. A ver. Porque vamos a ver es a ver. que ahí hay unas este, plantas petroleras. Se dice que los cenotes y lo que están son hechos por pequeños asteroides que acompañaban al asteroide más grande. Oh, oh, los celotes están hechos de asteroides del, del, del meteorito que venía cayendo. Sí. ¡Wow! Dice que las plataformas petroleras, dime, dice, dicen que en las plataformas petroleras se aparece un señor hecho de petróleo. Le dicen el embarrado. Oh. A ver, busca el embarrado. A ver, busquemos. Alexa, leyenda del embarrado. Lo siento. Eso no lo sé. Está mal. No pues sirve. Qué sabes? Alexa, Alexa, no sabes nada. Lo siento. Aún estoy aprendiendo. Ah. ¿Puedes oh. mandar tu retroalimentación a la sección de ayuda y comentarios? Ah. La, Alexa. Ah. Contestona. No. Para eso sí estás buena, Alexa. Eso sí. Para eso sí estás buena. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Leyendas, leyenda del embarrado. No, mira que no me... Eh, Se nos estará um, chorreando, chorreando y cotorreando. Uh. Yo creo que sí, porque aquí no me parece. Dice ¿Qué? Ricardo Rivera que nos mandó 20 pesotes. Dice, saludos, otra, que Andrea, excelente transmisión. Gracias. Gracias, gracias saludos. Gracias, Ricardo. Esos 20 pesotes nos alcanzan para aguas. Dice Elpi, visiten Omún, un municipio donde hay más de 200 cenotes. Uf. Uf. Uf, Omún, 200 cenotes. ¿Te acuerdas que nos metimos un cenote en la noche? Sí. Está increíble es esos buenísimo lugares, se ve el agua cristalina. ¡Wow! Muy bonito. Wow. No, mira que uh -huh. no. no. No me aparece no, el nada. El fantasma uh -huh. es el petrolero, ¿no? No. El embarrado. No me aparece nadita. Eso me parece... Es que es buena historia. Un hombre de petróleo me pareció buena historia. Sí, buena historia. Y si no existe, está bueno para hacerlo como... ¿Cierto? Como, como inventarlo o no sé. Sí, el hombre de petróleo. Mm. Díganme si ¿sí no me estaban choleando. <risa> sí, porque mira, le pongo leyenda del embarrado y no me aparece. Ponle eh, hombre de petróleo. A ver, pongámosle. hombre de petróleo, leyenda o historia. Leyenda. Parece es que te descuido. Yo solo conozco a las petroleras. ¿Te trolearon o no? ¿Creen que me hayan troleado? No, no jueguen así con mis sentimientos. Yo sí creía en ese fantasma hombre de petróleo. No jueguen así con mis sentimientos. Bueno, pero el que lo escribió debería, pues, mandarnos la... ¿cierto? Sí, es que... Lo, vio? lo escribió. Estaría buenísimo. A ver, que ¿quién lo escribió, que nos llame por teléfono y nos uh -huh, cuente, ¿no? Uh -huh. Miren, ahí va a aparecer. Digo, ya es hora de que nos vayamos. Eh, ya la transmisión ya terminó, pero yo quiero seguir aquí con ustedes tantito. Por si alguien me dice otro lugar interesante para ir. Los cenotes son bonitos, pero también los chiquitos tienen lo suyo. <risa> <risa> Las petroleras sí existen, pero son comestibles. No, mira que no. ¿No parece nada de uh -huh. un fantasma de petróleo? No. Nos engañaron. Nos engañaron. A ver, vamos a ver Omún. Dice que son más de 200 cenotes Omún. Vamos a buscar Omún. A ver, vamos a ver Omún. Común. Común, Yucatán. Mm. Ok, todo mm. esto es común. ¿Sí? Está en Mérida, está abajo de Mérida. Está rumbo a Chichen Itza. Bueno, no, de hecho, no, está en medio de eso. Parque que lagunas de Yalaú. Ah, nos está hablando Osiel mi hermano. Mi hermano Man, háblame por WhatsApp, mi hermano. O si él, o si márcame por WhatsApp, por favor. O si él, márcame por WhatsApp, porque estás marcando como por, por el teléfono. Márcame por WhatsApp, eso es más, eh, es donde puedo contestar. O si él que vive allá y que nos va a recibir allá, en, en progreso, entonces qué bueno que nos llame ahorita, a lo mejor tiene algún dato interesante que nos. Diga ahorita. Uh -huh. O si el nos al WhatsApp, por favor, mi hermano. Voy a esperar a que, que nos llame. Ah, qué lástima que la, la leyenda del embarrado no, es, no esté. Sí. Porque si, si hubiera sido bueno saberlo. Dice, es choro, Oxlack, pero sí dicen que aparecen fantasmas en las plataformas petroleras. Ay. Ah. Era choro, no puede ser. Yo voy a inventar esa historia del, del fantasma de petróleo, ¿verdad? Uh -huh. Hay que inventarla. Vamos sí. y la inventamos. Sí. Dice, tengo 20 años en plataforma y te chorearon. Gull Hader, ¿hay algunas historias de fantasmas en las plataformas? ¿Y dónde están las plataformas? ¿En Campeche? ¿O dónde están? Porque también ahí en las plataformas es donde se vio, o donde pudieron grabar los militares, estos eh, ovnis, que iban siguiendo al avión, ¿recuerdan? Y que dijeron que eran las plataformas petroleras, pero son ovnis que van, eh, que iban siguiendo al avión. Y fue grabado por los militares. Uno de los eh, casos y de las evidencias ufológicas más impresionantes, más impresionantes. De, de, de la historia de Latinoamérica. Así que no recuerdo bien dónde fue, si en Tabasco, pero en qué, en qué área. Sería bueno que pasáramos a recordar ese hecho. Eh, Ociel. Ah, pues si no, yo le marco, ¿verdad? Pero, a ver, ¿dónde, dónde llamó Ocil? Ah, pero lo tengo aquí. <risa> Ocil. Oh, sí. sí. La llamada. Sí. Pero es de, será este Ocil o no? No. Pues escríbele. A ver, vamos a preguntar hablando por acá. <risa> ah, mira, me mandó fotos. Ay, fotos Ah, mira, ya me está hablando aquí Hola, hola, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas noches ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Ozla? Pues mira, aquí emocionado porque vamos a hacer este viaje eh, y tú vas a ser el que nos recibas allá en Mérida Lo sabes sabes que cuando, cuando quieras, eres bienvenido acá, pues nada más para comentarte rápido mi hermano, que por ejemplo Chup eh, está mm. 15 minutos de aquí de, de progreso y se pronuncia Xuxilú, Shukshul. el museo del meteorito está uh, eh, al lado de donde donde yo estoy, está cerquita. Uh, ok, entonces está padrísimo, podríamos ir. Sí, claro, yo les llevo, igual por ejemplo hay uno nuevo cabrero que se llama el Sendero Jurásico, que está en lo que es la parte del periférico, donde tienen igual eh, dinosaurios y todo, es nuevo ah, el sendero eh, jurásico, eso suena bien, no, pues claro, suena vamos bien. oye, ya que estás está ya que estás aquí y que tú conoces los precios de la de la comida en progreso ¿cuánto saldrá una comida para cinco personas? ah, pues ahí lo vemos, eso no te preocupes, no, que quiero que la gente sepa para que nos apoyen con sus superchats. no, pues esto de, depende, ¿no? pero más o menos como 350, 400 pesos por persona más o menos, o sea, comiendo bien okay. ya con bebidas, todo si sigo, sigo por 4, 20 2 mil, dos mil pesos para. necesitamos gente para llegar ese día a terminar la, la aventura, oye mi hermano ya que estás aquí este tú crees que nos podrías también acompañar a balam tú has ido a balam hace muchísimo tiempo, pero sí, nos queda la carretera para, para Mérida para Mérida, verdad Sí. Ese viernes tienes disponible para que vayamos a Chuchuluc, a, Prog sí. a Progreso, a Misnebalá, sí. y en la noche vayamos al Museo Paranormal de Jorge. Sí, me parece perfecto, ahí hacemos el tour. Ah, pues bueno, sí, estaría bien, porque solo tengo ese día para poder hacer algo en Mérida. Ya sábado y sí, domingo estaré en el evento. convención. Sí, exacto. Sí, no, sin problema, lo armamos, vemos bien cómo, cómo lo hacemos ya que están acá, y sacamos ahora el tour. Te digo, Chichulú está a 15 minutos, eh, el sendero Jurásico eh, saliendo de Chuchulú, luego, luego está, o sea, no está lejos, y pues el meteorito pues, está al lado de donde yo estoy, así que no hay problema. Oye, pero dice que hay un cráter, o sea, ¿sí es visible el cráter o solamente hay marca? que No, no, no se ve, el cráter no se ve, obviamente. Ok, pero se cree que ahí debe estar el cráter. De hecho, todos, o sea todo lo que es, es la parte de Yucatán lo usamos nosotros arriba del cráter. Todo lo que es Yucatán estaríamos Exacto. arriba del cráter ese gigantesco. Sí. ¿Y eso? Pero no se ve así de que vayas a un lugar y, y veas como que, ya sabes, el, el, el hoyo en la tierra ni nada. Sí. No, se, no se ve eso. Sí, es gigante, sí, Porque ¿no? es gigante. Uh -huh. Sí, oye, y estos de los cenotes que pudieron haberse realizado por los eh, por las piedras que venían también con ese meteorito gigante. Sí, pues es, por eso Yucatán es, ¿cómo se llama? Eh, todo lo que es eh, la península está llena de cenotes por lo mismo. Y de hecho, por eso, por ejemplo, Yucatán no, no podríamos tener, por un decir, eh, tsunamis, ¿no? Por un decirlo. Porque en que cayó el meteorito, las, las capas tectónicas hicieron que quedaran de una forma que no se pueda mover la Tierra. No pueden haber como que terremotos. ¿A poco no oh. se puede mover ahí? ¿No hay terremotos? ¿No hay temblores? No, no, no hay, por lo mismo oh. Ok, interesante Bueno mi hermano, pues entonces eh, nos estaremos viendo ya el viernes Sí, el viernes está, por aquí ya, ya estamos listos, esperándolos Perfecto, pues sí, muchas gracias entonces por llamarnos también Y, y bueno, ya veremos porque ya no ya no nos alcanza el tiempo para más este lugares Pero bueno ya vemos que si se atraviesa algo interesante, o importante, pues todavía tengo el lunes. Bueno, igual eh, te mandé tu WhatsApp, el personal, te mandé las fotos del, del museo por si quieres checarlas. Ah, ok, claro. Sí, sí, las vamos a estar checando. Muy bien, mi hermano. Pues, estamos pendientes. Dale, un abrazo. Pues, un Muy abrazo. Bye. Igual, Andrea. Bye. Bye, bye. Hasta luego. Está, está padrísimo. Bueno, yo tengo el evento este, como les digo, en Mérida. Después vamos a regresar por las mismas carreteras, pero pasando a otros lugares que ya les estaré contando en otra transmisión. Y después estaré el siguiente fin de semana en Ciudad de México en el evento de la Mole. Así que ya la gente de Ciudad de México, del Estado de México, nos podemos ver en la Mole en el World Trade Center de la Ciudad de México, ahí va a estar el día 29 y 30, será el evento. Ahí voy a estar, junto con otros youtubers, junto con otros podcasteros, ¿cómo se les llama? sí ¿eh? Podcast, y junto con muchas personalidades que manejan el tema del terror. Estaremos en la mole. Y el siguiente sábado, que sería 5 de noviembre, estaríamos en Puebla. Y también voy a hacer un tour, voy a planear un tour para Puebla, para visitar lugares dentro de Puebla por si quieren irme pensando y si saben historias, leyendas y demás de críptidos, de enigmas, de misterios y demás, pues eh, voy a estar el viernes 4, sábado 5 estaré en el evento, pero domingo 6 estaré libre y depende qué haya, a lo mejor documento ahí. Y después estaré viajando hasta Tecate, Baja California, a mitad de semana, estaremos ya en Tecate para los homenajes a a Jaime Monsan, a George Zócalos, a Sixto Paz, y a JJ Benítez, estaremos en Tecate, inaugurando también el Museo Ufológico, ahí también voy a estar, ahí vamos a cerrar la, la temporada. Entonces, pues, les agradezco mucho que me apoyen en esto, eh, yo voy a hacer lo, lo mejor que pueda hacer con los documentales, los eh, el material que vaya a grabar, que vaya a recopilar, las historias, las entrevistas. Andrea me va a ayudar a hacer las entrevistas. Sí. Me va a ayudar en los eventos. Sí. Entonces vamos a estar yendo juntos a Puebla también. Vamos a estar también en La Mole juntos. Y a uh, Tecate todavía no sabemos si, si vayamos juntos, porque pues ahí sí nos queda bastante, bastante lejos. Ahí, ahí sí. Es muy, muy... Pero admiramos, admiramos a él. Pero ahí vemos si sí, podemos hacer algo. Y pues eh, para mí es un gusto poder hacer este viaje eh, con lo que tengamos, pero quiero que Andrea vea eh, lo bonito que es México, quiero que Andrea conozca la historia de nuestro país, quiero que conozca nuestras culturas, porque hubo muchas en México, quiero que conozca... En los enigmas, quiero que conozca a la gente, quiero que conozca a la comida, quiero la comida deliciosa. mostrarle lo, lo maravilloso que es México eh, la verdad eh, México es muy muy bonito muy hermoso, hay muchos países y mucho mundo por recorrer pero Bastante. Sin, sin que nadie se ofenda, siento que, que nací en un país extraordinario, maravilloso lleno de cosas que me encantan, entonces uh -huh. sé que en el camino encontraremos tantas cosas interesantes y bonitas por por capturar, por conocer, por compartirles, eh, lastimosamente pues la, la inseguridad no nos hace eh, pues adentrarnos o aventurarnos más, pero creo que, que con la ayuda de Dios y con su voluntad vamos a, a estar bien en el viaje y vamos a poder lograr todo esto que les hemos estado platicando, y pues Andrea, a lo mejor, en una transmisión les podría contar uh -huh. qué le pareció, ¿no?, qué le pareció esta parte de México, René González dice, aquí nos vemos en Tecate, gracias René, nos vemos en Tecate 9, 10, 11, 12 y 13 es decir, 12 y 13 serían los eventos, yo llego desde el 9 pero 12 y 13 estaría, sábado y domingo estaríamos en el evento. No, y lo que he conocido de México, no, pues me parece maravilloso o sea, todos los mexicanos deben sentirse muy orgullosos de la tierra donde están, porque es hermoso, o sea, me parece muchos lugares muy bonitos por conocer y, y lo que he conocido me parece increíble. ¿Cuántas historias, no? Es que es increíble, Muchas, ¿cuántas más. historias? No, lo bonito, ¿sabes qué? Es que cuando uno llega, por ejemplo, a algún pueblo o a algún lugar, la gente siempre está dispuesta a contarte como una historia, una leyenda, siempre. Y eso, por ejemplo, en mi país no sucede. Pero aquí, donde uno llega, siempre alguien tiene una historia, una leyenda que contar. No, eso me parece maravilloso. Yo creo que vamos a tener buen material para compartirles. Uh -huh. Dice, yo tengo amigos extranjeros que, que han venido y dicen lo mismo. Pues ahí tenemos a muchos youtubers que se quedaron, a muchos youtubers que ya hacen uh -huh. su contenido de México y que se quedaron a vivir, venían por un rato y se quedaron a vivir. No, y nomás el Día de los Muertos, eso eh, enamora a cualquier extranjero. O sea, yo el año pasado que estaba aquí, ¿te acuerdas? Sí. Me pareció, o sea, me enamoré, me, me pareció hermoso. Y en muchos extranjeros les parece igual, o sea, eso sí no hay comparación con nada. Muy bonito. Así que, pues, vamos a, voy a tratar de, de sacar toda la información que pueda, documentar, y compartirles a mis compatriotas eh, lo bonito, y lo interesante que es México, y también a toda la gente que, que es eh, de fuera, para que si algún día quiere venir, pues sepa qué visitar, sepa qué hay, y bueno, eh, eso, ¿no? Si algún día tengo dinero suficiente como para hacer viajes, creo que haría primero México y Latinoamérica, uh -huh. sería para mí, algo muy muy muy bonito. Los latinoamericanos tenemos en nuestro, en nuestro territorio, en América, tenemos una increíble diversidad. Dice Pau, diviértanse, chamocos. Un abrazote de Facu y mío. Gracias. Gracias, Paulina. Gracias, Pau. Pues ahí les vamos a estar compartiendo en Instagram, en historias. Estaría padre que también hicieras algunas historias, compartieras también. Sí, sí, claro. Estaría padre. Uh -huh. Y nos vamos a ver en los eventos, eh, gente. Nos vamos a ver los ejemplos, vamos a compartir. Si tienen evidencias, si tienen alguna historia, pues en los eventos será el momento para poder platicarlos. Y bueno, si alguien está en Campeche, si alguien está en Tabasco, si alguien está en, en, este, en los Tuxtlas, si alguien está en Mérida, este, me pueden escribir y si, si nos podemos ver o podemos ir a algún lugar, pues me dicen y con mucho gusto. Luego me andan invitando ahí que los helados de, que tienen heladería, taquitos, que, que, que si tienen un puesto de tacos, miren, también, hacemos el espacio, los cuando fui a Perú, fíjate, fui a Cusco, y entonces yo en una, me parece que en una transmisión, o en un video, dije que, que me hubiera encantado comer el, el cuy, que mm. es esta ratón, o este, esta rata, y mm. ya era mi último día, iba a visitar Machu Picchu y me iba a regresar. Entonces no había tenido la oportunidad de comerme un cuit. Y me escribió una persona de ahí, de, de Cusco, y me dijo: Oxlack, este, yo te invito al cuit. Tengo mm -hmm. una, un restaurante aquí en Cusco y te puedo cocinar el cuit. Dije: No, increíble, no, muchas gracias, mi hermano. Pero, pero estoy hasta Aguascalientes, que Aguascalientes se llama el lugar donde está Machu Picchu y le dije pues voy a llegar muy tarde dice no importa te esperamos, entonces yo calculaba llegar a las 10 de la noche a Cusco de regreso y no, ya eran las 11 eran las 12 y no llegaba sí. y me esperó después de las 12, llegué a Cusco después de las 12 y me esperó, abrió el restaurante y este, su chef cocinó un cuy y alpaca para ¿A nosotros, esa a esa hora Ay. para que pudiera degustar un cuy y la carne del de la alpaca, la alpaca es este wow. ¿y una, qué tal es? pues muy extraño el sabor ¿Sí? a mí me gusta, mí la carne me gusta pero no, es algo que tienes que comer porque no se, no se parece nada el sabor ni de la alpaca ni del cuy y mm. pues fue como increíble gracias, les sigo agradeciendo a las personas que siempre me apoyan donde, donde quiera que he estado y siempre también aquí en casa hemos apoyado a todas las personas que necesitan algo, siempre los hemos apoyado y, y le digo a mi mamá que siempre los tratemos muy bien a todos los que lleguen, porque a mí siempre me han tratado maravillosamente a todos lados que he ido. He tenido la fortuna de que las personas me traten muy bien, y por eso bueno. también regresamos ese mismo esa, esa misma hospitalidad. Gracias a Gerardo Pérez, qué buena onda, Gerardo, 200 pesotes, hice un apoyo para el viaje. Qué buena onda, mi hermano, qué buena onda, gracias, chicos. Gracias, queremos compartirle este, este viaje con ustedes en todas las redes sociales. Mañana todavía hay transmisión aquí eh, y pues ya les vamos a ir subiendo contenido tanto en, como en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Patreon, obviamente a toda la gente de Patreon pues les tengo que subir contenido exclusivo, a ellos les tengo que subir contenido diferente eh, porque son mis patrones que me apoyan en Patreon. Gracias chicos, los quiero. Es hora de ir a descansar, una de la mañana, espero les haya gustado esta transmisión. Ponles la cumbia que siempre piden la cumbia. ¿Quién? ¿Sí? quiere que la ponga la cumbia? Sí. A ver, pues. Vamos, ya, vamos, ya. ¡Gracias, Leticia! Nos vemos en Puebla, Leti. Si sí, ves que piden la cumbia. Sí, ¿verdad? Yo no se las pongo. <risa> Gusta. Gracias Dan W. Gracias Dan, un abrazote, gracias. Nos vemos gente, nos quiero mucho. A ver, baila. <risa> sigue bailando, sigue bailando. ¿Qué te ríes? Sí. me gusta, me gusta cómo bailas. A ver, a ver baila. guiáncense <risa> guiáncense muy bien bueno gente los quiero bye descanse hasta mañana buenas noches es uno oh, eh. a ah. a ver así le dicen baila bien baila bien no, no bailas como cansada. Baila como animada. <risa> Adiós. Bye.